Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Si quieres pasar un rato menos divertido No lo dudes más, aquí te puedes quedar Bienvenidos a Fortnite Aquí seguimos con Superman ¿Vale? Hoy vamos a hacer un día de pesca A ver si cogemos algún pescadito o algo Tenemos aquí colecciones un montón De peces Hola Saúl Muy buenas Hola. Eh, estaba pensando en hacer laboratorios de batalla Ahí, vale. que, que es menos de esto Y creo que nos cuenta lo de los peces Vamos a probar a ver si nos cuenta, yo creo que nos cuenta, ¿vale? Vamos a probarlo, a ver ¿Qué tal? Está también. Bueno, si alguno se quiere unir ¿Qué le doy, a crear o a jugar directamente? Pues... Yo creo que a jugar Crea tu partida ideal en la isla de Battle Royale Creo yo la isla a jugar directamente Sí, sí, me, no, no, mejor crear Mira, Es ahí. que creo que jugar Y luego, he opciones en de partida ¿Dónde quiera aparecer? Mm, acantilador en oso, Ahí para pescar A ver Tenemos que pescar en la costa Botín Salvaje oeste Tiroteo del tirador Uno disparo Predeterminado explosivos mejores Estancias cortas Oro macizo Salvaje oeste mismo Eso por si Por si no atacamos Entre tú y yo Y eso a los compañeros El experimental ¿Qué hago? El experimental Lo dejo activado no Escudo al completo Salvo al completo Soltar objetos Eliminado Activado Daño de caída ¿Le quito el daño de caída? Sí. ¿Se lo quito? Oh. Eh, desactivado. Gravedad, asteroide, tierra, luna. ¿Cuál prefiere la gravedad? ¿La de la luna? Pues, Por ejemplo. Sí. Así saltamos un poquito más. Y. El momento del día. Voy a poner la noche. Porque también hay que pescar de noche. Nombre y ubicación de los jugadores. Solo para el equipo. O mostrar siempre mismo. Venga. Aceptamos. Iniciamos. Vale A ver si nos cuenta Voy a hacer una prueba Porque tengo también el fistopía. No sé si la has probado tú ese sensible sí, ¿Conmigo o solo? Solo, ¿no? Por tu cuenta, sí. ¿no? Pues está muy guapo, ¿eh? A mí me gustó bastante Estaba yo ya a nivel 4 o algo de eso, ¿eh? Vale, vamos a ver Y está muy divertido Lo que pasa es que muchas veces Creo que no cae en el mismo grupo O algo de eso Le he dicho una, a un amigo mío que se, sí. te, que se pase a ver tu canal Claro ¿Se, ¿Se ha suscrito? Ahora, sí Creo que ahora después va a jugar con nosotros Guay, guay Muchas gracias lo que sea Mira, una greta se ha activado aquí abajo Aquí tiene que haber Cañita ¿Dónde están las cañitas de pesca? Bueno, así la descubrimos Un poquito más para adelante estará Sí tiene ahí el efecto gravedad Y un poco De la luna ¿Sí? No veo ahora ni una caña, tío Hago la mar Le cojo la barca y voy a buscar caña Mientras que voy a buscar aquí? en alguna casa porque algunas veces hay Sí Es un rollo este, ¿eh? También te lo digo la gravedad esta <ríe> También te lo digo Venga, vamos a probar lo de la pesca, a ver si nos da... ¿Tú cuántos peces tienes? Ahora lo miramos y a ver si te sí. cuenta a ti lo de los peces y tal también. Vale, ahora probamos. Hay un cofre por ahí arriba, ah, aquí en el, en el bote. ¿Ya se han quedado ahí? ¿eh? Ah, no, han bajado, han bajado. Han bajado, han bajado. El salto ha pegado ahí. ¿eh? Ha He hecho ahí un pequeño lado Caña no hay por aquí, ya también te lo digo, eh. ¿Sí? <risa> Déjame salir. A ver. Es que lo que yo no sé, si esto te contará para los desafíos también, lo de las cajas de munición. Y yo me quedo aquí pillado. <risa> Déjame salir. Nuestro cofre. Ah, los bots. El Juli, 37. Sí, mi amigo. Hola, bienvenido. ¿Has visto lo de las granadas de bots aliados? ¿Tú lo has visto eso aquí o no? Hola, sí, sí. Hola, Hola, Juli. Juli. Hola. Bienvenido. Gracias. Me ha dicho Saúl que te iba a suscribir a mi canal y todo. Sí. Estupendo, pues muchas gracias. Toma, Mira. Saúl, toma un par de granaditas. Ay, te he dado toda, pero okay. bueno. La Esas las puedes lanzar, que son de aliado. Mira, aquí hay caña, aquí hay caña. Una de ya. Pero no funciona, no, funciona. Me, no me da la caña Eso me pasó, ¿eh? No me da la caña Pues lo rompemos Entonces cuando pilles, cuando encuentres una rompe lo Que te da una ¿Sí? A ver Sí No, no, no me la da La rompo y no me ¿No la da? da No, no No me la da Pues nos salimos Nada, no me la da Yo, Dios, que probé una vez aquí no Qué raro lo, No te dejes aquí lo de pescar no, hay, hay más caña Tú te puedes coger tampoco, ¿no? No Aquí Ahí lo voy a buscar y desaparecen, ¿eh, tío Bandolero 69, ¿no? Sí, sí, sí, yo voy a poner los dos aliados y luego no. lo pongo los enemigos Y aquí lo del cajero, no sé. del cajero sí si sale, tío Tener Lo del bui te indestructible. ¿Cómo sentir? vas con la misión a esta? A mí ya me han dado lo de buen tipo Nota legal. Realmente no serás indestructible. No, pero este, ¿Estás en directo? Sí, sí, haremos aquí en directo Madre mía, la que he liado con la dinamita Ah, lo, esos son buenos, vale, vale Yo disparándole a los buenos Ahora no salimos, vaya, para, para... ¿La has dado aquí? ¿La has dado aquí? ¿Saúl? ¿Está ah, está aquí, es Juli, escucha Vale, vale, está aquí, no no, vale, no aquí. Ok a partir de ahí ya a los otros, ¿no? Buen tipo ¿Has dado aquí? Juli, habla con el cajero es la misión nueva esta del oh, Del buí? ¿Otra vez? <ríe> ¿Otra vez? Yo le doy siempre. Para <ríe> ah. pro, promocionarlo ¿Te, ¿Te ha dado ya el, el de ese de buen tipo? ¿Te lo ha dado? Sí Vale, vale, entonces es que ya lo has hecho, genial Bueno, pues entonces nos vamos a salir Porque si no funciona lo de, lo de la pesca Han probado el modo ¿Y Quiero... ¡Adiós! ¡Detrás tuya, detrás tuya ¡No caído un coche no. en la cabeza Sí. <ríe> el Saúl lo ha reventado ahí el coche. Ah, no, la me se de... la... Sí, ah, sí. He... he visto los lo de esos, sí, sí, los amortiguadores, Está ¿eh? <ríe> todo bugueado. Bueno, no salimos a sala, ¿no? Sí, una vale. Partida. Vale. Pues yo juraría que, que aquí me contaron una vez el laboratorio los, los peces, ¿eh? no sé sí, si ¿eh? si yo jugué con Julie y ¿Qué? también a lo mejor que hay que hacerlo con otra gente de fuera o algo no no sé no tengo ni idea eh bueno ya ahora qué, qué hacemos vamos a ver el fistopía a ver qué tal vamos a hacer, hoy es día de pesca un poquillo y vale. tenéis alguna misión vosotros o algo por hacer no, ah, es que, de las misiones épicas que no me da, ¿eh? Yo tengo nada más que misiones grises y azules Recibe y, eh... órdenes de la de, de Sloan a través de un teléfono eh, Ah, pues esas son, esas son las misiones de esta semana Ah, yo tengo que usar el gesto buen tipo acerca de un oponente Vale, ostras Eso lo puedes hacer también eh, delante del cajero automático Que a veces te lo da y no tienes que hacerlo delante del oponente Vale, vale Tú ves, pues a mí me queda la misión esa del Wii Venga, pues ahora después lo hacemos, ¿no? Juli, ¿te parece sí. bien? Vamos a sí, probar, vengo. Vamos a probar un poquito Aquí lo del Fistopía Que tengo yo por aquí ah, Listo Y ahora elijo yo el mío ¿Dónde era? ¿Dónde se eligen los, los, que, los míos? Aquí Escribí mi juego Aquí, mi juego Y aquí salen todos mis favoritos Aquí tengo el Exterminador de Demonios Que ese fenómeno Lo voy a meter en, en favorito Ahí Y el Fistopía y el Surviva. Esos tres tengo yo en favorito Vale, el zombie island lo probé, pero no me gustó. Venga, pues vamos al Fistopía Iniciar, Vale. A ver si ahí cuentan, que no creo que cuenten aquí tampoco los. los peces, ¿eh? Pero bueno. Cuando echa... leo, lo de. lo de los. verificaciones en, do, en dos pasos ya lo tenía hecho. Sí, sí. Estupendo. Yo no, no me acordaba. No te acordabas, claro. Pues eso es, lo que, eso es lo que necesitas para entrar en, en las copas Si no, no te deja entrar Ah, sí, yo ya he jugado esto ya, ya. A ver si quedamos juntos Y a ver qué nivel tengo Venga, tranquilo, está cargando Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Cómo nos vamos al mundo? Creo que le puedes dar a iniciar ¿En ¿En qué Aprendo juegas? Los jugadores. 3 de ah, 8 play. Sí, de cuatro. Joder, mira, bueno, tienes que aquí. El botón. aquí, aquí, aquí este, este, este No me acordaba Jugar con mi grupo y más gente Público Jugar solo con mi grupo Privado, ese hacemos Jugar solo pues con tu grupo nada más Muestra tu apoyo a un creador Tus compras en el juego Para ayudar a apoyar a este creador le voy a aceptar, ¿no? Aceptar Es la Capek, Este Y ahora está Va o no va Vamos a ver No, lo de apoyar un creador Me sale eso no, no, no No, no le debes apoyar a un creador Que eso es una trampa Claro, un pero es de... que yo quiero el otro Quiero el otro, lo de... Pues a lo mejor, mira Si le toques a... Que no al quiero botón que me salga que lo de apoyo. Y... Bueno, Pone jugar con mi grupo y más gente, público Y jugar solo con mi grupo privado Para estar en el triángulo Jopeta Y no me deja Jugar ¿no con, ver, con el grupo pasa. Bueno, sí, ya he empezado ¿Sí? Ver, vale, vale Madre mía, yo aquí jugué en pública Sí, ah, chico, chico. Ya, ya, no pasa nada A ver qué nivel soy ¿Dónde está? A niveles tengo caña, ¿eh? Hay que pescar mucho ah, ah, ¿se quedan guarda tus cosas? Sí, sí A ver qué nivel o soy, nivel 4. nivel 4 Nivel 4 ¿Te hago una caña, ¿Cómo? Uli? ¿Te hago una caña? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Te la hago, la caña? ¿Cómo no, que lo puedo camis? yo, a ver Ahí, esté aquí, aquí, aquí en La caña sí, Aquí, sí, en el row. craft No, ese no, aquí, Ay, este no, es de necesito... aquí ¿Este es? Ah, Studio no, Graphic sin Road, este, este Yo te hago una caña, no te preocupes Man. No sé cómo hacer una caña no. Vente para acá, vente para acá Te lo acá. por en la, en, la, en la mesa de crafting En la mesa de crafting Vente a ver si puedes Venir, mm. Saúl Creo que te que mueres, si, si mal no recuerdo te, te, te empieza a matar Vente aquí si puedes, Saúl bueno, Espérate, maravilla. lo traigo yo, lo traigo yo Se me da a mí bien que absorbete, ahora hay que ir metiendo pescado. ¿Qué nivel eres, Julio? ¿Nivel 1? No, nivel 143. No, pero digo aquí en el juego. Aquí en el. Ah, pues no sé. Te lo pones debajo de tu nombre. Level no sé qué. Yo, te, yo soy level 4 y te da una misión. ¿eh? Ah, yo dos. Yo eh nivel 2. ¿Y tú, Saúl? Eh. A ver, debajo de mi nombre. No me acuerdo no me si me se estás. gastaba la gasolina. Pescado sorbete. No. ¿Dónde salía lo Tengo de...? Tengo armas y todo, ¿eh? Tengo armas. Ahí, debajo de tu nombre, pone salen dos peces y pone level, no sé Saúl, qué. Saúl, ¿estás aquí? He lanzado ah, un bazocazo. El peso sorbete. ¿Dónde está el peso sorbete? Sí, ¿Sabes que yo soy nivel cero? <risa> pues es lo que te estaba diciendo, que lo mirara. A ver, el peso sorbete. ¿Dónde está, tío, que lo pierdo? Aquí, peso sorbete. Este. Sí, sí. Te, sig te sigo buscando, vale. Saúl. En una isla. Mira, lo... ah, mira. El pillas, A ver si lo encuentro. Aquí está el perfetido. Encontrado. Toma. Es que hay que ir metiendo pececillo aquí, ¿eh? Vale. A ver si ahora me acuerdo dónde estábamos. Ahí. Pues la otra vez tenía todo esto petado, ¿eh? De peces de estos de. Los termales y todo esto. Pero bueno. Pero. Ahí, ahí dejó una escopetilla. Hostia, que... yo, yo le que esa tener. Aún no va a poder entrar, ¿eh? Tu casa, tu zona de, de pesca se ha restaurado. A ver si puede, si no va a enemigo. Es que creo que es enemigo porque. Vale, mm. sí. aquí cosita no Si no mueres. Se ha muerto, si... se ha ha muerto. muerto no se ha No puede venir entonces. Pero me no la... quieres? Pesca. Ah, Pero podemos pescar fuera, ¿no? Con él Sí, sí, sí, Cogemos una lancha y podemos pescar con él Sí, sí, de hecho tenemos que ir a otra isla pescada Espérate, voy a soltar los pescañines a esto Voy a soltar los pescañines a ver si los quiere. Buah, yo no sé cómo... sí, No sé era. nada Ahora vamos a ir a una vas? isla, seguro Ahora, de... Ahora te recojo Pero. ¿cómo vale, me estoy me soltando acabo? peces Aquí en el... En una mesa de crafteo que hay ahí Necesitas cosas ¿Te hago otra? Yo, te la hago, espérate, espérate, te la hago. Sí, yo no tengo... Espera, espera. Materiales, ¿eh? pero tienes que coger los materiales, ¿eh? te pide. Venga, ya tengo otra caña para ti. Ah, entonces, espérate que voy. Te puedo pedir otra, te puedo pedir otra barca. Aquí está, no, no, no me... no, no, no. Ah, es verdad que te, De hecho te, dos te cañas. desaparece la tuya. Ya te, desapa... te has hecho dos. Vente, vente, sí, sí. vente, Juli. Te espero. Te espero. Ahí va. La cámara, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El banana, ¿dónde Esto anda está, Antes lo encontré ¿Dónde? en una isla Y hay cosas, ¿no? Aparte de banana, eso hay que cogerlo, ¿eh? Y luego me lo pide, tío Entonces hay que cogerlo Recoger Mira, la hierba esta Un plátano se puede craftear, con plátanos, perfecto Sí, sí, no, pero es que te lo pide para pa otra cosa Hay que guardarla, la banana, que te pide ocho bananas No sé qué Me no acuerdo ah. yo de la otra vez Sí, sí es para, para castear más cosas. Bueno, mientras voy a buscar a La Saúl. fibra este. Vale, sí, sí. Estoy aquí cogiendo bananita. A ver, aquí. Crastear, string twine. Ok. Saúl, ¿estás en la isla de antes? Ok. Sí. Crasteado. Una cuerda, tío. Una cuerda, crasteado. Con la fibra vegetal y la banana. Para eso ah, es... No... ¿Dónde estás? Para eso es. Venga, a ver si lo encuentra. Y das con su... ¿Estás ahí? Ha soltado una caña, yo para que dos cañas Ahí no Aguanta, que, no? que me, me he reventado yo mismo <risa> Eso ha sido épico Hemos entrado solos Hemos entrado solitos, ¿eh? No, si soy capaz ¿Puedo una escopeta? Sí, yo he soltado una allí en mi base eh, Y ahora me han dado munición Y de hecho tenía un fusil... Yo más potente, se ve que me la han quitado allí de la base Level 3 requerido, level 3 requerido Bueno, ahora? Claro, ¿Cómo? pues eso tienes que subir de nivel, ahí sí puedo entrar yo Yo soy level 4 y ahí sí puedo entrar yo ¿Y cómo suelto los peces en, la, en, el, este? en el acuario con el cuadrado? Te pones enfrente de, del, ah, vale, del vale, stand vale. del acuario y lo sueltas con el cuadrado Sí, sí, sí sí Se te van ahí Creo que estás aquí, Saúl Sí, esa, ¿no? Así es mi isla pues salte ah, que te vea. Isla. Salte ah, pues, que te vea, está en su base, creo. Creo que está en su base. Sí, este... no. estoy. Si este... es... Estoy saliendo de mi base. Ah, déjalo, déjalo. Que... De... Vente para acá, Uli, déjalo. De... Si es que... Me acabo de matar. Haciéndole... ¿Sí? <risa> me he con un lugar y se ve que me contaba contado que era del enemigo y me he muerto. Estuve pescando, que te cuente. Estuve pescando a tope. Tengo pescado ahora 60 peces A ver Muy buenas Llevo 13 13 de 60 mm. Hola, José Manuel Viva Rodríguez Bienvenido Ay, es que no Juli, ¿dónde estás? Yo. Estamos en una isla No, que me he comido el pez que, que me lo he comido, tío Que me he comido el pescado yo por ti, <risa> ah, mira, lo veo, lo veo. El pececito ya, yeah, pues aquí, aquí está muy lejos su base, está muy lejos. <risa> Tela, ¿no? Ostras, ¿no? que me has dado. Toma fibra. Claro, ¿no ves que hay enemigo tuyo, Espérate. aquí soy enemigo. Ah, la ha muerto. <risa> <risa> lo bueno es que vuelve ¿Vos a aparecer. a que unir la, la valla. Ah. Muchas... Vamos a hacer unos puro en el agua, venga. Bienvenidos, semana 9. Que no, que no se juega de no hacer puro pesos. Hostia, ha explota la balsa. Toma, claro, porque la he respawnado yo. Estoy haciendo cuerdas, no me acuerdo para qué eran las cuerdas, chavales, pero. ¡Cuidado, tiburón! Dios, como ha saltado, tío, el chaval. <risa> Cuidado, Saúl, un tiburón. No sé ni dónde está mi base ahora. Me voy para la base. No, no quitarme la caña, eh, que la dejo por ahí. Estaba en... Estaba en nuestra base, tío. Saúl o sea, no quedas comiendo peces. Aquí, aquí. No, esta no es. Esta tampoco es. Me sale no salen en nuestra base? ¿Qué tengo... no, dónde? Mira, me, me, no, voy a la isla. Me, me, me voy a ir. A ah, ir a mira, a es que, que Saúl está en la isla de los tiburones. Y nosotros estamos en la isla de los delfines, ¿eh? Saúl 34 puntos. Juli 32 puntos. Y yo 471. Cinco eliminaciones y dos criaturas. Vale, Yo voy vale. contigo a pescar, que me gusta. Habla de puntuación. Yo quería ver mirar el mapa, pero no. A ver, aquí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué? pues si creaste aquí. ¡Ojo! ¡Seta escudo, coco! A ver. ¡Seta lujinógenas! No puedo, porque me harán falta. Sí, la seta escudo. No sé dónde se averigua la seta escudo. ¿Ah, ¿Es qué tienes? que ir la, tengo. De... Ah. ¡La tengo! ¡La tengo! Súper fácil! Vale, la tengo, sí, sí. Pero ¿no? he soltado el coco, ¿o okay. qué? No, nos falta el coco entonces también. Pues a ¿sabes ver? cómo hacer balas? Sí, pescando, pescando, tú pescas. Me falta el ah, coco. Sí, no balas. El coco a y ver, la a dejar, no, no, a el A Vale, voy a pescar, Saúl. Ahora te doy. ¿Tienes coco? Necesito dos cocos. Vale, me. Yo doy. Doy. Dos Creo coquitos. que no, eh. No. A ver, pero no sé lo que es un coco, a ver. Yo el coco de las es palmeras. Esto? El coco de la palmera. <risa> Coquito, ¿eh? ah. El coco de la feria. A ¡Ah, rico coco, oiga. Lo tenemos en oferta. Cance al altar. Rare Luch. Ojo aquí tenemos sí, Rare A ver, si sí sé lo que no es un coco, pero no sé cómo, cómo es la imagen del coco, me refería. ¿A ah, aquí en Fortnite. Ver, un, co un coco redondo, igual. donde siempre. Yo estoy perdido. Ah, home, ya lo encontré. Home, home. <risa> a mí me allá. gusta bastante. Los cocos están muy ricos. Sí, sí. Yo no los he probado en mi vida. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Aquí que te dan bebida y agua. Sí. Porque lleva, lleva agua, agua vale. de coco. ¿Pez picante? Sí, sí, pero te lo tienes que traer para base. Para soltarlo aquí. Al Ups, acuario. Sí. Vale. ¡Un pez de escudo! Sí, sí, pero suéltalo. Te lo puedes comer si quieres. No, no, yo pero... no lo dejo como vas. ¡Madre mía, cómo voy! Yo dejé aquí un no. pedazo de rifle, me lo han quitado. Poli, no me, lo, no me, no me rompe los peces, eh, que he dejado 20.000 peces. En la isla? Ario. ¿Para qué digo no? <risa> <risa> Por aquí, hay pececitos! Ah, ah, la munición hay un. hay un barrilete que te la craftea. Necesita.. Un pieza mecánica. A, A lado del crafting. A la derecha hay un de esos. Pues si no ningún pet, y plátanos. En tu base. Y luego en supli también puedes recolectar y Saúl. en el supli Vale. Le da al cuadrado y cada 30 segundos te va dando cositas para las piezas mecánicas y todo eso. Ay, no, bueno, Es que. No está jugando. Oh, ¡Perdón, mamá! <ríe> se me ha apagar el ventilador. ¡Mucha calor ¡Hace mucha calor Level 3, tres. Ahí sí si puedo entrar yo. Voy a buscarla. Ahora, ¿dónde está la de.? ¿Dónde oye, mi caña, tío? Madre aquí, mía. Aquí, aquí, creo que es. Aquí. ¿Dónde estoy ver. yo? Esta, ¿no? Primera. Sí, ¿no? porque aquí hay cañas. Sí, sí. Y aquí, aquí la banana y todo que estaba que yo cogiendo. Y la fibra vegetal esta Gracias. Esto la caña. Ahora. Uno puede ir. Bueno, yo te, yo te digo cómo es. Tienes que ir cogiendo los peces y en vez de comértelo. Tú pescalos todo ahí. No, no, pero en zonas de pesca, ponte en la zona de pesca. En los ahí. En los circulitos. En los circulitos. ¿Circulitos? ¿Ahora? ¿Dónde ¿Ahora? los ah, circulitos. Los vale. circulitos blancos, los circulitos blancos. ¿Cuántos cuánto de estos se pueden coger? Vale. Puede Las ¡Ah! ¡Oh, ¡Un pez picante! Sí, vale. sí, pero guárdatelos, los guárdatelo, que hay que soltarlos en base. Vale, vale. vale, he creado otra cuerda, creo, ¿eh? ¿Y qué hago con el pescado? Guardarlo en tu inventario para soltarlo en base No me cabe Ya, ya, los que pueda, ahora se... Se a lleva, voy mira, a tirar la pescado pistola sorbete y la Otro pescado no, sorbete No sé cómo hacer No, una no, medusa era Vale, ya sé, ya sé bien cómo hacer las cosas No que, hay que hacerse la... Ah, claro, ya está uh, la. picado! ¿Qué es eso? ¿Qué pilló? pillado? Chavales, en Ay, el... ¡Ay, pillado! ¡Eh! en recursos la, como la columna vertebral esa eh a eso se es empieza mecánica eso te viene bien así ah, una... de la temporada esta de ...pieza mecánica y luego Histórica, ahí ¿no? hay una tienda por ahí hay una tienda que también ahí hay que comprar la, la caña profesional por eso te digo que la, las cuerdas creo que era para eso voy otra vez a base ahora voy preparado para la batalla sí, que no, que, pues si no me preparo ya nada ¿no? yo estoy pescando no pasa nada y te deja un rifle ahí tiene un rifle por si acaso un fusil de asalto pesado y escopeta, ahí aquí también escopeta táctica Sí, vale. esa es la, la que he tirado yo Voy a soltar no, no, no. unos pececillos ¿Has pescado más, tú? Sí, yo he pescado, ¿De los, sobre No, no, bueno, sí, dame un par de ellos Un par de ellos Es picante ahí. Es que algunos me los puedo llevar, otros no Vale, ahora vuelvo Vale Ojo la... Madre mía, qué rápido pican aquí ¡Eh! ¡Un pez fétido! No te lo tomo Yo de Córdoba, fétido. campeón Andaluz, bueno ahí y... Venga, saltamos pez. por aquí la barquita El no Vale, y saltamos los pezocitos en el acuario Ay, lo puedo comer! Sí, sí, pero si yo soltarlo, ¿eh? Yo te comento ah mira! ¿Dónde están los cocos, tío? Están aquí, tronco Están aquí Se está moviendo el pez, me da asco me tiro. Toma Aquí picante ¡Adiós! El pez el vete. Toma <risa> Ahora la medusilla y este, el pez picante Soy tantísimo, el... tío Ah, te lo estás pasando bien, ¿no, Juli? Sí, la verdad <ríe> Solo es que se trata Venga, ¡Adiós, he qué escopetazo me he llevado! Todos los peces, eh, he soltado No, eh? no sabía que, los, no sabía que los peces metían escopetazos, ¿eh? Aquí hay otra escopeta ¡Ayuda! Vale, he soltado Pero no tengo armas! ¡No vale! ¿Estás atacando el Saúl o qué? Sí, sí. Ahí tienes sí Pero ahí tienes que a mí me, gusta. me gusta hacerle rabiar ah Si escondo, llevo ahí escondo, municiones Hola Sí, no, no sí, ya, ya estuviste por aquí sí, es vale, no me sí. Bienvenida ay, ay, ay, ay, No, no quiero la escopeta Eso Robándoles está, aquí. Aquí. Eh, Ey, está robando! Si me llevo... Oye, no, no Mátalo, mátalo Si nos roba, mátalo Pues listo pues yo tengo armas. No. Míralo, míralo, cómo se va. <ríe> Joder. Pero, pero traeme peces. <ríe> Joder, pero cómo me da dentro del barco. No, me, no le da al barco, me da a mí, ¿sabes? ¿Eh? Te coge la vuelta. Bueno, voy a recuperar. Uy, lo voy a matar con el. Lo <ríe> he matado, lo he matado. Lo he matado con las el barco, escudo. chaval. Mira, no me encanta, si no, para, para, Ahí se queda no, el barco, tío. encallado. He hecho los plátanos me... ah, es dónde que... están los plátanos. Ah, mi barco Es que estaba debajo del agua estado... Bueno, que el barco de seguro estaba debajo del agua Lo puedes respamear Mira, mira, aquí estaban los plátanos Vale, tengo 11 plátanos 11 plátanos, las setas, los cocos ¿Dónde estaba lo de los cocos? En la otra isla, ¿no? He cogido una... ¿Dónde estaba una lo, lo de los cocos? ¿Dónde estaba? Me he perdido Tronco Estaba en una aquí. isla Esta de aquí, al lado, era, ¿no? ¡Ostia! Me pedía ¡Míralo, míralo! <risa> Hola Muchas gracias, José Manuel Bienvenido, espero que te lo pase ¡Ah! bien Este es para otra cosa, tío Este es picante y no sé qué Aquí también hay pimiento y de todo ¿Saúl, ¿Por qué no quieres ser? ¿Por qué no podemos ser panas, a ver? <risa> ¿Y este qué era? Que nos hemos conocido de toda pino? la vida Un pino, tres por swing Míralo. ¡Y me da! ¡Qué es lo peor! Un pino Tres por swing, dice <risa> Te suelta algo, ¿no? Y cojo ¿no? la pistola en vez de la escopeta, tío. No suelta nada. El coco de antes se ha soltado, tío. Ah, que te da. encima. banana y hierba. No, eso no me interesa. Creo yo. Level 3, vamos a ver aquí. Toma. Y de verdad. Vale. Aquí sí podemos pescar. Tengo yo y tengo ah, roca aquí. el pibe. Vale, cojo roquita. ¡No, escopeta, no! Qué asco tío. Vamos un poquito por aquí. Voy a, dale, a coger platanitos. Ver, Ay, por favor, ayúdame. pescudo Pero pescar, ¿eh? De vez en cuando pescar, Juli. Hay que pescar, si no, no sube nada. No si está... Voy a la isla a donde me has dicho que pesqué y me estaba dando todo el rato. <risa> Eso por hacer, amigos Eso te pasa por hacer, amigo. ¿Has visto cómo a mí no me ataca? <risa> Pero si es mi amigo desde bebé, si vamos a ir al mismo colegio, vamos eh, al mismo lugar Por eso, por eso digo <ríe> Por eso te ataca, porque hay confianza, la confianza da asco <ríe> Pero yo no me voy a vengar, porque la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena Ahí, ahí, di que sí ¡Joder! Pero defenderme sí, ¿eh? Puede venir, hay What un montón de, de pescado, eh Hay un montón de pulpo, no sé qué hacer No sé qué hacer Si llevarme los peces, venga, me lo llevo A ver, que soy el conejo fachero, eh Cuidado, amigo no. Pulpo pegajoso Pulpo pegajoso, pues llevo pulpos. Tres a ver, pues tengo aquí Un, un, un pulpo A ver Descasa al tarín, también es me lo llevo Qué que dices Pero no soy un pulpo, hago. no me gusta ah. ¿Dónde está mi base? Aquí, estoy al la de casa, creo sí, mira, es que... Es que, Pero es que es una K Una K no te doy Es que me genera piedra, pero bueno Excusas Voy para casa otra vez Aquí lo malo es que no se ve el mapa, ¿eh? Si se viera el mapa Saúl, ¿me da que le está dando la pared verdad verde a mí, eh? Sí, lo sé ¿Con qué disparas, por cierto? Con una pipa <ríe> Y casi me da, ¿eh? Mira, vamos a saltar algún pececillo Es que tengo mucha precisión De, de, de pequeño juego, All Uncharted Uh, All Uncharted, que bueno Ahí está el 1, un, el 2 y el 3 Sí, a mí me falta el 4 Yo lo veo, el 4 está muy bien 4 está muy guapo Sí, pero es que como yo tengo la Play 3 No, no, no, si viene, no Venga, ¿Venga saludos, adiós, eh Nos vemos, me, me voy a mi base Ahí no me puedes <coughs> atracar Atracar, no, atacar, perdón atracarlo. Vale, no, espérate, que me mata por el camino ¡Ayuda! Va. No, ni pesca ni nada, tanto rato matándose los nenes estos Pero queréis pescar, pesca, pesca Ay, Juli oma, Estoy a 19 de vida Pero pesca No, no, o pesco yo por vosotros, venga, o pesco yo por Juli No, tú por sí, tu cuenta también Me pescaría la verdad que, que si se... me dejaras ¿Tú qué nivel eres? ¿Tú qué nivel eres? Tú pesca aquí dentro de base, pesca aquí dentro de base, pero en los circulitos. Es sí, que no lo sé. ¿Dónde ¿Vale? están los circulitos? ¿Eh? Que no los veo. A mí no me Aquí sale. afuera Ay, tiene no. uno. Aquí afuera tiene uno de los cocos. Mira, aquí, que está más seguro. Aquí sí se están seguros. Yo llevo pimiento, banana y coco. Ahí de supervivencia. <risa> Ahora me falta la caña ¿Otro? que lo he ¿Otro? Yeah, otro pero otro cuando eso, fétido te, El fétido, eh. Yeah, pues vente para acá y lo echas aquí. Está el pez picante. Saúl, ¿dónde aquí está, está? El pez fétido, Echalo aquí, que faltan 17. <risa> echalo aquí. Hola, no, María no, García. Yo... Muy buenas. Ahí, échalo aquí. Juli. Si se lo he ahí. tarde. ¿Te lo has comido? No, se lo tira Saúl y me... Y me, y me ha, y... Se lo y comido. O sea, hay un panel en las ventanas, eso no vale. Hay un panel en Coged esto, coge los eso. supli Coge los supli aquí. Guau, wow, yo tengo 31 piezas mecánicas, ¿eh? 45 huesos, ¿eh? Tengo un montón. Me llevo la, la barca. Vale. A ver si encontramos. Con oh, la hilita esta me pierdo, tío. Sí, el muslo. Aquí no hay nada, ¿no? bueno hay un montón de cosas ahí. Pesqueñina de esto? No, gracias. Y más. Bueno, voy a una pistola ¿Alguien ha perdido una pistola? No, yo intentamos? la tengo, la mía No me mira, aquí quiera, tío ¿Seta escudo? ¿Dónde está la seta escudo ahora? he hecho yo con la seta escudo? ¡Ah, qué asco! Y me mata pistola cuando voy a escopeta, yo? ¿Qué asco? Acá Pista. Acá Acá Vamos a ver. Acá, acú, acú Acá escudo, lo mismo necesito, otra más Un pez sorbeta Digo sorbete Mira, te voy a. Espérate, te voy a dejar a tocado. Estoy muy nervioso. ¿Qué hace 6 por Chu splash. ¿Qué me ha dado, mira, tío? Mira. ¡Ostras, que tengo! ¿Y yo qué me ha dado de esto? Un salpicón, salpicón saludable me ha dado. ¡Venga, necesitamos 8 peces de estos! ¡Ojo, ¿Qué? que me ha dado salpicón! ¿Qué, ¿Qué de pasa, tocado? Saúl? dejar ¿Eh? la pistola que ahora mismo no la quiero. Te voy a dejar tocado y luego me voy a matar con una lata. No porque no voy a salir de aquí. ¡Va, está! Precillo, no, hombre, una hombre. Hay, no, eh, hay un panel Pobrecillo. que no, no deja atravesar balas. Yo como aparco, a ver. Madre mía. Uh, aquí que necesito. Toma. Hola. Gracias. ¿Te ha dado? Sí, sí, me ha dado. Cuando necesitas vida, te comen los pequeñines. Vale. No, estoy, estoy dando todo ahí a lo que me dice que le dé. Sí, sí, iba a soltarlos por aquí el salpicón que me he hecho Si te quieres utilizar alguno, pues esto lo utilizo Bueno, pesqueñina es ¿eh? lo que he traído yo Esta está, a Aquí Vamos a ver pues Está muy divertido, ¿eh? El entiel este Sí Está muy bien Me voy a poner en este lado porque pesco Hola, más Hola, este Manolo Uf. Bienvenido Manolo, va. Ve, ve, pescando, ve pescando que yo me había otro lado. No sé si deja por aquí ya los cocos y rollo, tío. Luego voy, voy soltando Ay. todo y. Bueno. Ahí Mira, he a nivel 3. 3. Ahí, ahí. Genial, genial. Soltamos por aquí los plátanos y todo. Y los coquitos. Aquí me hago otra caña, he pedido mi caña. Me hago otra. Tengo que ir a la tienda, a ver, a ver qué es lo que me pide para pa hacerme la caña azul, tío. <risa> oh, un pez, un pez fétido Me voy a cometer el mismo rol Sí, sí, suéltalo ahí 24 de aquí. 60 aquí. Venga, voy a intentar subir ah. al nivel 5, tío Y nos vamos, no sé A matar a alguien o algo A Saúl, que hoy tiene que narices <risa> Venga, vamos a ver Había por ahí un nivel 4, creo, ¿no? No sé ¿Buscáis la tienda? ¿Dónde está la tienda, tío? He perdido la tienda Generación de piedra Es el Saúl, ¿no? Que sigue molestando, ¿no? Aquí, disparando Estas Claro, las... si, o, si otro no hay <ríe> Vamos a nosotros ¡Ala! dos ¿Es el, ¡Ala! el ¿Será alguna base? Fallo. Vale Saúl, no me vas a poder matar desde aquí Level 3 del El del mercado, ruta. lo encontré y Encontré pesco. el mercado Encontré el mercado vale. Saúl, he hackeado Ahora no me vas a poder matar Vale, he <ríe> encontrado la tienda Madre mía, con la barca ¡Colo, ¡Oh, no, un pez saltarín! <risa> Scavenger Venga, el harvester Aquí ¿Qué vender ¿Qué cobarde, Juli? ¿Qué cobarde quieres? Vender el pece pues sí, ¡Ah! Mujer está... mujer, ¿quieres? Juli, también los peces se pueden vender Se me había olvidado Pececillos ¿Sí? también se pueden vender Porque tienen monedas de oro Yo tengo 354 monedas y Me hace falta moneda, ¿eh? También os lo digo A Yo A tengo 6 monedas Abrí el mercado por 5 minutos eh, uno de oro Para cinco Entra en el mercado dice. A ver este que era está el arpón y esta, la de 400 ¡Hala! Ostras que me pide Plátano, plátano, piezas mecánicas firmes Esas son las que me necesito, tío Piezas mecánicas firmes Donde se craftearán, tío Porque el arma arpón Más chungo vender Yo sigo pescado. A Saúl porque no me puede matar ahí, ahí para vender pescado y creo que se me está escondido en un lugar y cuando salga no. me va a re reventar. A la caña. Ahí, he cogido la caña. ¡Se ¿vale? ha muerto! ¡Jaja! Intenta entrar y se ha muerto. <risa> no, pero es que no me ha acercado, ni siquiera me ha acercado. ¿Ah, si podemos pescar por aquí o algo. Parece que es cerca de la tienda, no hay nada. Bien, ahora puedo pescar fuera. <risa> no, Ay, ¿cómo? No ¿Cómo a ver cómo respawn. A ver, aquí, aquí. Correa, Correa, para... Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. A pescar, pero bueno. Al menos ya sabemos dónde está la tienda. Vale, ahí tenemos la casa. Lo que era. Piper y plan. Sí, aquí ya, aquí ya hemos estado. Esta es la isla que hemos estado antes. Para los pimientos y tal. Vale. Pues no está muy lejos el este, ¿eh? Y aguanta caña, yo, y yo haciéndome caña por ahí. Está todo esto lleno de cañas, chavales. ¿Quién ha hecho tanta caña? El Saúl, seguro. Saúl, el que no puedes matarme. Aquí mismo, vamos a pescar un poquito. Hostia, creo que con la esta se puede entrar sin que no te maten. Vale. Sí, sí, venga, encanta, encanta. No puedo entrar, eh. Venga, Por curiosidad, déjame entrar <risa> ¡Hostia, que ha entrado! Le daño a la barca A mí me entraron una vez en base, no sé cómo fue, pero... Me he yo solo Bueno, bueno, es que <risa> bueno, ¿eh? El pescado mira, pescado mira, chavales <risa> ¿Cómo Muchas lo gracias, hermano. Lo lo Ope, tío ¿Cómo lo has no, pescado? Por, por mi, curiosidad. Aquí en el level 3. Aquí en los de estos de nivel 3. Frente vale, de los. A ver, voy, voy para allá. Uno okay. que te pone. No. Puedes recolectar madera y todo. Uno que te pone nivel 3. Era nivel 3. Saúl. Eh, es que no sé ni qué nivel soy ¿Debajo de los nombres? Que Saúl, a, es, arriba, imposible? Arriba Saúl es imposible. Saúl es imposible sí. que sea nivel 3. Es imposible que sea nivel 3. ¿Estás todo el rato matándome? Estoy aquí. donde pone peligro? ¿Ves la señal de peligro o no? Sí, ¿qué pasa? No, digo a Saúl. No, no lo veo. ¿No lo veo? Ah, claro, porque yo se lo indico a Juli, pero a ti no. A Juli, no llame. Ah, pues está en mi base, ¿dónde dice? No, no, estoy un poquito más para adelante. Pero que hay mucho por el... Estoy aquí, al lado de la base, ven, ven. Tu... Al sur, al sur. Vente, Saúl, Saúl. Estamos perdidos, estoy saltando. Aquí, estoy saltando. O la capa. Aquí... Aquí te pone nivel 3, aquí para pescar aquí en el centro, a ver, necesita nivel 3. Ahí. Si no eres nivel 3 no puedes pescar aquí. A ver, voy a probar. ¿Tienes caña? caña? No. ¿Tienes es o no? Allí enfrente hay una. Allí enfrente, Yo el, en aquella isla. te lo inventado petado de, de allí armas. Hay, allí hay un montón. Pero es que esto es para pescar, no es para matarnos ante nosotros ni nada. Cuando caigamos con otra gente, sí. Pero como hemos caído en plan, amigos, no hace falta matarse. A no ser que quiera hacer la gracia. Pues ya no me da gracia. Otro, otro tes escudo. ¿Qué tal, pues ¿Qué te no mejor que, ¿eh? que no da gracia. <ríe> a ver. Claro, aquí si no, ya se acaba. <ríe> la gracia. Me dejo a pescar aquí, ¿eh? Ya, yeah, pues entonces que eres nivel 3, tío. Un pesca comido, un pez comido. Sí, Madre sí, gracia. esos son muy buenos para que la suerte en el acuario, ¿eh? Que esos son difíciles de conseguir. A esos, a eso me lo puedo Para que me di las cupita la escupita dorada. Ah, yo ya he terminado. Voy a coger el pescudo. Llevo, llevo el inventario petado de doradas. De doradas, y No, Saúl, No, no tiene gracia, tío. No tiene gracia. Déjalo, déjalo, pobrecillo, hombre. Déjalo. Déjalo, déjalo. Y mi caña ha desaparecido. De oh, coge otra, coge otra. Yo he soltado también ahí, la mía. La he soltado. Para poder llevarme más peces. Bueno, ¿dónde he metido la barca? <ríe> Venga, vamos a ver. El pez escudo... A ver dónde era. Ya se me olvida. ¡Saúl, no! La cantidad ¡Joder! de peces que hay. Aquí, aquí. Pez escudo. A ver cuántos quedan. Bueno, quedan 17 peces escudo. ¡Ayuda! Uy, ¡Ayuda tú! ¡Que no, que no pescas y no traes peces al acuario! ¡Sí, pesco! Pero, ¡Pero sí estoy trayendo todo el rato! ¡Estoy ahí en la base pescando! ¿Sí? ¿De verdad me lo dices? Sí, de verdad. Vale. ¡Ayuda! Vale. Voy, voy, que estoy aquí en la base. Voy, voy. ¡Lo mato! ¡Ah! ¡Claro, mátalo! Uf, Has empezado tú, Juli. <risa> me estabas poniendo nervioso. Venga, <risa> yo he soltado todos los peces, chavales. Vuelvo otra vez para allá. Llévame conmigo. Llévame conmigo. Ah. ¿Será? Llévame contigo. Sí, sí, perdón. Venga, que... Venga vámonos. Al pero estar no... en directo. Pero, pero no la ataques. Estoy muy nervioso. <risa> no la ataques. Tú no la ataques, pero tú como él no te ataca. Mira, píllate una caña ya. <risa> Y pesca aquí ya en el... Parece, parece este... es mi padre, diciendo Tú no le no digas nada, pero dice, que así él no te dice nada. Claro, no va a no, ser muy pureta. Yo soy pureta, tú eres un chillo. ¡Ah! Cuidado que te pesco. Que no, fuck, ro... que, no te lo Eso, que no te lo robe. Que no te lo robe. Que no te lo robe los es peces. Este, viene es a, este viene Eso a robarnos, pero, pero no le tires los peces que te lo roba. Que te lo roba. <risa> eh, que el pez este... se va, que el pez se va. <risa> este que se, no, sí, sí, sí. que se le mete la cabeza, toma. <risa> <risa> Hostia, qué gracioso, tío, lo del calamar. Ahora encontré suelo terrible. No, hombre, no, no te. <risa> <me> can... <risa> también hay que vender peces, ¿eh? Juli, para conseguir oro, también te lo digo. Y aquí arriba consigue piedra, aquí arriba. Tengo no ya.. Ocho... <risa> pero es que, es que mata a Saúl. <risa> <risa> no podéis estar sin <risa> mataros. <risa> bueno. Me quedan a 20 la, pececillos, chaval. Aquí la lancha parca por si.? Sí, sí. Ahí la he metido dentro. La lancha parca por si viene la de, la de vigilantes de la playa. Por si viene la. Tienes que venir a verla, tío. La Pamela Anderson. Vale. Piscado, este es muy bueno, ¿eh? El pez Yo térmico. Aquí, Otra, donde el pez térmico. todo el pez térmico. Este es un pez avisal de las profundidades. Ay, no de vale. Otro bueno que me lo voy a llevar, me lo llevo. Ah, vale, se ha acabado. Vale, genial. Podemos seguir pescando también por aquí. A ver aquí, camse el altar. Vale, rare luz. Ojo que aquí dan luz raro, ¿eh? En el altar este. A ver si no muero porque. Había uno que salían en enemigos, ¿eh? A ver va a ser este. No. Faltan ocho pescados de estos gorditos. No se pesca aquí. Está cerrado, tío. Ostras, necesito vesícula pestosa para abrir el altar este. Ojo con eso, eh. Lancel. Bueno, no me quiero ir más para allá si no me pierdo. Vale, vehícula. Vesícula pestosa. ¿Me puedo poner detrás tuya? Bueno. No, ¡No me vas a matar! ¡Raparición! Hombre, va, vaya por ti. Es que lo duda que, que te va a matar. <risa> no, no me ha matado. He ¿Claro? reaparecido. Ja, ja. Es que lo duda Pulpo pegajoso Bien, nada, ¿Eh? no me va a dejar ir a pescar el pernidas Ese es el que la has lanzado tú a la cabeza Lánzale otro pescado de esos, vengate. Así de esa manera también Sí, pero es que lo he pescado Ah. No, digo a es él, digo, digo a Saúl a Saúl. Bueno, me llevo Voy a seguir pescando un poquito Oye, jugamos más gente contigo? Es que como no se ha unido nadie Me sorprende ¿eh? Sí Suele jugar gente conmigo Juanete Buen nombre, me encanta ¡Ah! ¿Este cuál es? Grito niño, mida. De rata activado Pesca humida Tengo dos pescados humida ¡Ah! Ahora cuál suelto el Escudo el ¿Cómo ¡No! dado? ¡Me a través del árbol, el rata Caña de pescar del modo creativo ¿Qué es lo que tengo esa Voy bueno Saúl, ya te has vengado, ¿no? Ya puedo Pero, pescar bueno. Vale, otra medusa por ahí Saúl, ya te has vengado Saúl, la venganza nunca es buena, Va a hacer arma y le envenena Claro, hombre, déjalo ya Saúl Hazle un hazle un de eso, un pulpo Medusa, venga, me llevo me llevo ¡Joder, Saúl, Descansa tío! Voy topetado, eh, chavales, de, de pescado, eh, para mi base. Como matar sí, voy petado de tiros. Molaría pegarle con un pescado eh, en la cabeza a uno, en toda la cara. En vez de con el pico, con el pescado. El pez saltarín este que llevo en la mano, que es todo grande. Ahora me he ido para el mercado. ¿pa de dice, base, tío, me, me pierdo. La lancha la, la tengo reventado. Allí. Home, home. También podríamos vender, pero bueno. Saúl, tío, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Vale, vamos para allá, chavales Un montón de cañita y de platanito, pero bueno Ahora ¿Y no te, lo qué, que que me lo que me ¡Ya! Vale Llámame ¿Eh? ¿Eh? si quieres, me da igual Se me ha Ay. guiado, ¿eh? Vale Así mejor, así te quedas un ratito y ya, y me dejas Estamos en base <risa> No puedo Oye. saltar ha desaparecido mi, mi escopeta Seguro que se la ha llevado el Juli. Vamos No, yo tengo la mía Pezco Un, un pescado saltarín Sí, sí, yo voy a soltar tres, ¿eh? Y nos faltan ocho, ¿Qué ¿eh? ¿Qué es esto? Un a ver, el pescado pulpito. nevado. El pulpito, sí, sí, hay que soltarlo aquí a mano derecha El pulpito, ¿dónde está el pulpito? Bueno, el escudo, venga A ver, voy a dejar la caña porque la caña hay muchas Pulpito Coca-Cola, espuma Este, pez termal Joder, no puede ser mano, que se mano mano. Pesada. Y aquí el pulpito Ojo, que nos quedan dos pulpitos qué nada no más que ¿eh? esta lancha? Y el pescado. pescaomida Bueno, aquí nada, gracias por llevarme al spawn, tío ¡Ea! el el pescado es completo ¿Vale? Y ahora se pueden coger de aquí Los mida Recogerlos, lo recoges y, y ahora te viene a venderlo O te lo comes o te viene a venderlo. Ven, sígueme y te digo dónde, está, dónde es la tienda y... Pero he comido No, bueno, pues coge más, espérate, si se respamean se respamea, no hay problema No, no, sí, ya Coge tres Ya está bien, ala Coge tres, bueno, podemos coger más, qué leche Párate, párate, llénate, llénate Llénate que a lo vamos ver. a vender esto está en su base, ¿vale? En cuatro, aquí. cuatro Pescado saltarín ¿Por qué no ha soltado el Tengo que dejar el, pe el pescado es del pulpo Suéltalo, suéltalo, lo que no. nos quedaba no. un poco Mira, ¿no Julissa, de grupo? Aquí Queda uh, queda uno, queda uno Queda uno Sí, sí y el de nieve también queda uno Ya, ya, estupendo, estupendo Te veo entusiasmado Te veo, te veo Sí, la verdad Me ya, Vamos pues venga. a completar las cosas al 100% Igual, igual que a mí Venga, coge unos poquitos de pescado de estos que reaparecen Y los vamos y los vendemos a la tienda Vale, vale Y creo que el pescado mira nos dan un montón de pasta, ¿eh? Se pueden coger en esta de cuatro vale, pues Hola, Jonathan espacios. Gamer ¿Qué tipo de zapatos estás usando ahora mismo? Es una deportiva todo guapa Las paredes azules Costaron 30 pavos en oferta <ríe> Coge, coge ¿no va Esto es un truquillo porque vamos a ir a venderlo A la, a la de esta Sí, pero no, es que a, éstate, Bueno, pétate. estas armas son mías Las, las sí, que veo sí. aquí son mías Sí, sí, sí, yo las he dejado, no te preocupes Venga, 4 y 4, me voy topetado, eh sí, Me da miedo que se, que se vayan Que no pasa nada, que no pasa nada si aquí este de pesca Lo otro es para matar para Cuando te vengan los otros Cuando jueguen contra gente Venga. Es que me quiero defender o sea, Sí, de sí Saúl. Que no, que ya no te ataca. atacado no, no la ataques Un momentillo A ver si sube de nivel No le ataques, hombre Gente, Juli A ah, estás pillando, sube ¿no? sube de nivel, Saúl ¿Este ¿Quién es? Fran Fran Fran, estoy indirectito. Fran Luceño Sí, sí la, Las deportivas son buenas He pillado y todo guapa Azul Azul y blanca Está qué? Mejor el verde Uy que se ha ocurrido. Vámonos. Tengo que encontrar la, la tienda, el market. Market, ahí enfrente, está justo enfrente, ¿vale? Pasa esta de aquí de Harvest y ya tenemos la tienda. No, no, no, no dispares, no dispare Aquí estamos a salvo, en la tienda estamos a salvo, aquí no nos puede atacar. Métete dentro. Y ahora vender, hay que vender, eh. Vender pescado, aquí, shellfish. ¿Vale? Aquí en el totem este. Déjalo todo. Bueno, bueno, a ver. ¿eh? 395. No está bien. Wow. Uy, suelta la pasta. Eh. yo, que me estoy haciendo rico. Ojo, que tengo 523 monedas de oro, ¿eh? Con lo todos los peces. Saúl, Saúl, mira lo que te suelto. ¿Quieres peces mira o no qué? Mira lo que te suelto. Saúl. Toma. Toma besito. Un beso. Ahora me piro. <risa> Pero si es que la provoca, Juli. Luego dices, si es que la provoca. <risa> a ver, lo provoca y ahora va por ti. <risa> Yo estoy esquivando. Ver, este es para abrir el propio mercado. Este de aquí. Eh, a, ojo, aquí podéis... Por piedra te da un sorbete. ¿Vale? Podéis recoger peces. Y la lámpara de la fortuna igual... Este pide 50 monedas de oro, no compro yo ni muerto. a venderle otro pesca. ¿Tiene monedas de oro o no? Saúl, tiene monedas de oro. ¡Uy, me tiro! Toma, toma Saúl, toma, toma. ¡Hostia! Saúl. ¿Qué? Toma, píllatelo y lo vende aquí. Colo, los pescadores... que salvar la vida, que no sé. Ahora, ven aquí... Aquí, en el selfie, la da no al cuadrado lo no, y, lo, no, y los vende. Y te dan oro y te sale abajo a la derecha. ¿Cuánto oro tienes? Cero ¿Cuánto? Hombre, algo te habrá cero. dado Abajo a la derecha No, no, no, que me ha cero No te va a dar cero, hombre, te tiene que dar algo Qué cero. raro cero. La... Bueno, qué es raro Quedan ocho pescados de los pequeños, eh A lo mejor como los has pescado tú ¿Esta que es tu balsa? O es la mía yeah. Está sin gasolina Está sin gasolina, creo Falta una caña yo, para seguir pescando yo, no, yo creo que me las he llevado todas Ah, yo no me llevado ninguna, perdón, querido. Este es el modo creativo, José Manuel. Modo creativo el Fistopía. Fistopía, ahí arriba tienes el número. Haz el y ahí tienes el número. El código, 1, 2, 3, 4, 5, 3 1, 0, 6, 2, 4, 7. Con ese código lo metes y, y te sale el mundo este. de Fistopía. Vale, aquí está. Pescado fetido, pescado fetido, por favor. Pes picante y, pez, y con los pimientos te dan una poción de, de movimiento ¿Quieres? de velocidad. Ahora queréis. Ah, pero el pescado picante, el pescado fetido este. Eh, eh, eh, le falta todavía un montón. A ver, John. Allí estaban las cañas, creo. Venga, bueno, pero ahora estoy pescando aquí. todo el rato. ¿Había alguna? Venga, me quedan nueve peces, tronco No me peces y subo a nivel 5, ¿eh? Me da que me voy a comer un pez ahora mismo. Pues... ¡Míralo, qué pesadico! Está muy bien, ¿eh? Este me lo probé yo el de Fistopía y está muy guapo. Lo tengo ya en favorito oh. y todo. Y así cuando. Te... ¡Ah! Eh, luego otro día. Cuando te heartes, ¿cuál? Oh, si no es hoy. ¿Te puedo enseñar un minijuego? Que al final el Saúl no le dio tiempo a te... ayer, ¿te acuerdas Saúl el minijuego ese? Claro, ahora sí que ahora claro. lo probamos. de aquí del Fortnite dice. Sí, sí, del Fortnite, del Fortnite Mentiele era ¿eh? Eso no, Mentile ¿Y por qué no jugamos unos ver en el creativo? No, no pero no, primero no. quiero enseñarle el juego, ¿vale, Saúl? Yo tengo el del matademonio, lo he enseñado antes ahí a cámara, el matademonio, que está muy guapo también el modo ese Oye, ¿tú tienes el juego este de a, a plague tal, inocente? Eh, no, era una demo lo que subí era una demo lo que subí, no no sé. Oye, en Epic Games, en mi ordenador, está gratis. Sí, sí. Yo es que no lo tengo. Aprovecha no. que creo que lo se sé. va en cinco días. Lo sé, lo sé. Voy no por tengo un cuarto. No tengo cuenta de Epic. Bueno, cuenta de Epic sí tengo, lo que no tengo ordenada potente para jugarlo ni nada. Y además, como solo juego en PS4, pues, aunque esté gratis. ¿Qué me queda, tío? He subido de nivel, ojo. Ojo, que he subido de nivel. Estoy nivel 5 creo, creo que es Saúl, el máximo nivel, estás? ¿eh? Ojo, Saúl, ojo ¿Qué? Ojo, chavales No me aquí parece de dispararme, tío ¿Dónde estás? No, disparen, no le disparen más <ríe> Pobrecillo, pobrecillo No le disparen más <ríe> Seguir las pases Me faltaba, tío Un míralo, pez picante Un pez payaso Bueno Bueno, me voy con esto Vaya, para, para la base Hostia. Ok Frank, estoy aquí Estación de grupo, vale, voy a soltar el a ver. No, eso es falsísimo. Este es el pez picante. Queda un montón de pez picante, eh. Este es el pez payaso. Este Team Fish. No, ahora no huyas, ¿vale? Saúl. Ahora no me seas rata. Y ah. ¿Dónde estás? A ver, el otro es el pez payaso. Mira, vendera, ¿Es yo. que el tío? Está aquí campeando, vale. que le dan cocos y, a, y se jura, ¿sabes? Cuando le doy. Claro, Está aquí campeando. Claro, qué te Míralo. Pues ahora me robo tu coco, Saúl, el el que lo sepas. Pescado de la, me robo la nieve ya, El pescado de la nieve, el pescado nevado ya lo tenemos también completo, ¿vale? Uli. Vale. ¿Y, voy a ver ¿Y este. eso qué da el pescado ese? Eh, que se te ponen los pies de hielo. Te pone los pies de hielo. Pies ah, de hielo ese y... yo he jugado un parkour con ese pescado. Eh, pues eso, eso es lo que te da. Yo voy a seguir cogiendo de esto, me voy a petar vale. y lo voy a ir llevando para allá para la tienda a vender o algo. Sí, me yo he voy a dejar mis armas aquí y voy a ir con el que comidas. Vale. Queda mucho money. Estoy en máximo y tengo nivel. Tengo cuerda ¿eh? por yo... si quieres, eh. Tengo cuerda. Pues tu trayecto Estoy a la camina. tienda va a ser complicado. La cuerda sí, tengo ¿Sí? Yo cuerda. Sí, complicado, ¿eh? espérate. ¿Dudas de mis habilidades de conducta? Vaya, tú así como... yo, yo participé en la película Fasal Furious <risa> Haciendo bueno, de extra, ¿no? Sin que, Haciendo de la... extra del.. Sí, sí, ahí de extra. De <risa> extra no, de especialista, de especialista, que no me, sale, no me salía. Especialista, que son los que.. No, no, de extra. De extra, mira, mira, mira, mira. Fasa al furious No me has dado ni una Saúl. Voy, voy topetado, eh. Voy topetado de PC. Me que tengo vive, eh, no tengo complicado dice Pero tu pan, Aquí nos da huesos, chavales, y piezas mecánicas, ¿vale? aparcado como por Fasor Dios, Una seta, escudo y todo me ha dado Bueno, pues ah, cuando va. te vayas a tu casita Eh, bueno ¿Dónde vamos? La tienda Te quedas sin barca, ¿eh, Juli? Lo siento te Acabas de te dejar a, a, a, a, a dos cuchillos con, contra, contra, contra una escarbonada Perfecto Era yo, era yo. Era yo liándola eh, también un poco. No. Yo ves que vengo a vender, a vender pescado. Yo vengo simplemente a vender pescado. A ver cuánto me dan ahora. Chavales, que me dan mucho más dinero, ¿eh? Ojo con eso, que me dan mucho más dinero. Me dan 10 de oro por cada pescado, creo, eh. Me dan 40 eh, el monedas. De eh. nieve. No, ¿El de no. O el de no, no, el de mida, el de mida, que es más potente. El de mida de. Oye, de tres, me está invitando a Saúl. Me está invitando Miguel, el Saúl. Vale, pues. Le, yo he vendido, le... eh. Ah, para unirse. Ojo, vale, se... pues lo le digo le dejo se que se una, una eh... o. Como? 723. Mamá, verdad, ¿Se puede unir mi primo? Sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿Ah? ha quedado claro el de este de, del juego, ¿no? Ahora. Sí, me, te... Mares... Te... ¿Quieres mares? que te enseñe? No, necesito piezas mecánicas firmes. Que no sé dónde se hacen las piezas mecánicas firmes. Voy a a base, a ver. Piezas mecánicas Hola, Miguel Ángel. Hola, eh, ¿quién es Dragon Zul JM? Bandolero 69. Eso soy sí yo. YouTube. Eso soy sí yo, a su orden. Y cuanta menos, mejor. Así que lo tienes que seguir. Hombre, si quieres, aquí es mí Y me... voy a matarme, igual que tu primo. Pero Bienvenido a, ¿Quién es él? ¿Y quién es él? y quién es él Me llevo una que caña, quisiera. por si acaso ah, Un streamer, si un streamer suelte, de YouTube Suerte es lo que llaman los parnacados no, no, ¿A qué uh, ¿Cómo se llamaba? Fistoponía Vale, ya estoy en base A ver qué necesitaba yo, tío Las piezas mecánicas finas. Te las doy a ver si me la podéis averiguar Aquí, aquí, aquí, aquí ¿Dónde es? Craftear armadura No, no, no Oye, no, es que hay que hacer no Que no sé qué hay que hacer Oscar Y... Y yo estoy matando a Juli Esa mecánica firme Ojo con eso, tío ¿Tú dónde estás? ¿Dónde has salido? Oscar, el estudio de parte mecánica yo creo, yo creo que va a ser esto, ¿eh? Lo pasa, necesito la mena de plata Esto es aquí, lo puedo dar yo, ¿eh? Creo el que la el tengo En, en una ah. balsa Que me acabo de poner Vale, Mira, búscame con, con la... ¿Es Mira, esto? Ver, ¿no? Ah, este... es que hay que ir cogiendo recursos, ¿no? Y, y peces Vale, uh... ah... Y el uh... Búscame sí, bueno. Búscame, por favor, búscame si es lo que me ha dado. ¿Qué, ¿Qué me has dado? A ver, creo que me has dado carbón o algo Espérate que viene aquí lo... ¡Carbón! Me has dado carbón porque te has portado muy mal. Cordel. <risa> cordel firme. ¿Tienes cordel? Me decías que había. Cordel tengo... firme, pero a ver, espérate. Cordel firme o cuerda, algo sí, de eso. Aquí cordel fibroso. Suéltalo. Ahí. ¡Eh! Estoy dividiendo tiros. Es Saúl, ¿Es Saúl disparando. ¿es el Saúl, seguro. No me sí, dispares. No, no me ha Me han matado. Saúl. <risa> Qué malo es el sol. Digo <risa> que no, te, no tengo nada. <risa> una lata. Miguel, te doy una, un una lata. Fuera la lata. No, no, no. Sí. Te, te la Oscar Oscar Fuera no, la no. lata. No queremos lata. Eh. Miguel Ángel, ven. Miguel, no le doy nada. Ahora sí la he lanzado, no Yo voy a, a ir cogiendo recursos. Pero Angel no sé ben. dónde se hacen las piezas mecánicas esas que me piden, tío. Miguel Ángel, ah, ven. ¿Te las doy yo? No, no, pero si tú no las tienes, no, Hostia, mira sí. me, tienes un Scar. Tienes que un venir asalto. a buscarme. ¿De quién no, es el que fusil de salto? ¿Tú ya es? ¿Eh? ¿Tú ya es, Juli? ¿El fusil de salto? yo Gracias, seguro No, no, es... más. Vale, me falta esto. Mira, Ángel, ve. ¿A, ¿A dónde está? Estas son las normales, ¿vale? Oye, estas oye, son los las tiros? normales. Gracias, ah. pero esas son las normales. Hostia, me llevo el fusil de asalto Ese es tuyo, ¿no? Sí. Sí, bueno, esquinas? no tengo otro, tengo otro con más balas, por eso lo que aquí. Oye, guardo. ¿cómo se consigue la madera y las piedras? Miguel Ángel... Mira, eh. voy, a dejar, voy a dejar mis armas aquí en el agua. Las piedras Ángel, se consiguen en lo alto de un, de, un, de, un, de un templo de eso. Miguel Ángel, ¿Qué? A ver, quiero era lo Vamos. de las bananas, la, banana, la de hierba tengo que encontrar en un, en, en un templo que te pone el level 3 requeride, te te pone arriba generating un stop minuto pues ahí es donde pilla la piedra este que es? arbe pimiento y planta a donde los tiros no hay un sitio donde hay zombies ojo ojo que aquí hay una pescado de estos zombies para qué sirve ojo tengo aquí el set de escudo, digo medusa. Vale. ¿El qué? ¿El qué ¿El qué sirve qué? Los zombies. ¿Zombies? Aquí no hay zombies. Sí, he visto unos zombies yo. Aquí no, te la he inventado. Yo creo que está. que ¿Eh? ha consumido Z alucinógenas. Odio, odio, que me quite vida, que muero, que muero. No, sí. <risa> me eh, muero. Bueno, ya muero. ¡Voy! ¡Qué salvante! No, no, pasa Miguel Ángel, tío no Pasa nada, Bien, acá, un mira. Un yo mire cuántas armas, tío Acabo de morir Júpita, cuántas armas has dejado mías, de aquí ¿eh? Vale, vale, vale la, las, las que están en el agua son mías Vale, vale, no te preocupes Yo tengo fusil, no necesito más Voy a soltar Samuel, la medusa ¿Eres el que está en no. la isla a la mía? Medusa ¿Pero? Quedan mira 8 medusas, ¿vale? ¿Esta es la tienda? La tienda en frente, de nuestra base Tengo una pistola porque te las sustas? Mira. Sí, porque Ay, a ver, los puedo recoger te ya, Adrián. Y, ahora vamos y las carne la, a, la a, cambio la. por etanol. Oye, ¿y las balas cómo se consigue Haciéndolas. O pescando ¿Qué también, qué? también ¿Qué? pescando. <risa> en la base te pones a hacer munición con ¿A dónde me pone eso? Al lado de la caña de pescar. En tu base, en tu base. Ahí en una de las esquinas, en la esquina derecha Voy a farmear un poquito los peces midas, ¿eh? Sí, a eso estoy yo, para ir a vender, para, para conseguir oro eso Oye, a, en la caña de pescada, ¿dónde lo consigue? Cógela de por ahí, por las islas, ahí Oye, o sea, me están disparando, Por yo, por yo. Al Miguel Ángel lo está fundiendo él, Saúl. Yo ya he cogido un montón de peces midas, Saúl, Julio <gras> Llevo la. Esta. Espero que le dé una escarga dorada y una escopeta dorada, así que no se queje. Uy, que me queda pillado. Me queda pillado. El Superman se queda pillado. Te ayudo, te ayudo. No, no, no pasa nada. Se me ha quedado la barca. Saúl, te contrato como un guardaespaldas. Tengo una cosa que a lo mejor la quieres. Vale, creo mira? que en un lugar había para pescar. Son esos que te tiras que te curan de 20 ¿Sí? de vida y escudo. Son seis. Las vender y cambiar. Cochino, que eh, necesito yo piezas. A ver si llego a los 800. Las piezas las conseguí gratis. Me eh, puedo comer uno, pero.. Bueno, no me deja comérmelo. Esto no te deja comérmelo. Sí. comértelo. Hey, hey. Perdón Venga, yo tengo 880... ¡What the fuck! ¡Un pez térmico! 923, ¿eh? 923 Ahora necesito las piezas mecánicas, tío Piezas mecánicas firmes No sé dónde se hace ¡Aguro, no me dispare! Pero plátanos sí, pero las piezas mecánicas firmes La no ven ya ¡Buenas gracias! Vender vale. materiales crafteables, eso no me no, interesa ¿Bueno? Claro, te doy este tus scars me doy mis mi scars, te doy Este queda el perfetido ahí, Ahora ¿no? necesito coger recursos aún Tú déjame, que necesito coger recursos, tío No vale Voy a <risa> ir llenetito sí. de balas Oye en las balas me ha costado un huevo hacerlas. Bueno, no sé dónde si se hace el de ese tío las piezas mecánicas sí uh, me. Uh, mi base, si ¿Sí pierdo hasta mi base ya. Voy por un pez, por un vida, por un allí, pulley, allí. Bueno, ya me da aquí. Eh, eh voy a pescar pequeñines para sé? completar lo de los pequeñines. Ya vamos. Okay. que juguemos el a El juego ese por pa el que bicho. No, a eh. otro. No, ahora que acabo de empezar, ¿no? Band, bandolero, porfa. Pero ya la tienes, esta ya la tienes tú. Miguel Ángel, esta ya la tienes tú en tu DS y te la puedes jugar cuando quieras. Te lo pones favorito en tus juegos de, del mundo creativo. te saúl, ahora ya. me va a robar todas las armas. Y tío. puedes jugar cuando quieras. Yo no me acuerdo suerte lo, los plátanos. Pero bueno, cojo unos puntos más. Madre mía, tío, qué chiquillo. <risa> a que sí, Juli Yo lo he matado mira, sí, mira, sí, es una de suerte de tremenda no, me, A mí me está matando Todo el rato No puede, mira, sabe, y está sabe aquí todas las armas a, a Que mí, tenía ahí un montón de Yo machitas. digo, ¿dónde está? Está aquí conmigo Está aquí conmigo, yo chivateo. Está, aquí, está, aquí. ¡Oh, <risa> está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¡Ja, <risa> ja, te voy a matar otra vez con la balsa, chaval, como la primera vez que te maté. 900 de, de vida tengo, eh, chaval, o sea, de, de oro. Yo ya no estoy bien. Bueno, ¿Eh? pero si aquí hay un montón de Uy. escar, tío. C cógete, vente para acá, Miguel Ángel, que aquí hay armas y de todo y y caña de pescar armas son mías. Y caña de pescado? ¿A dónde? Aquí donde estamos nosotros. ¿Dónde está? No te veo. ¿Dónde está? Saúl, ven aquí. Búscanos Yo en Market ¿Está, está? ¿A dónde está Market? Ya, pues vente para donde pone A ver, Market Voy para allá. Voy para buscarte, venga. Quédate ahí. Es que no lo veo. Quédate ahí, quédate ahí. Ahí. ahí, en el mercado. Estoy ya llegando al mercado. Salte para afuera. Aquí, aquí. Salte, salte. No le dispares, no le dispares. Saúl, si no, no viene. No, si no ven, vente, vente, vente. Vente Vente Y ahora consigue piedra Saul! aquí Vente, vente Que no te mates. Para que no a matarme, tío, No tiene gracia Una, dos veces sí Pero todavía no Déjalo, Saúl, hombre Por el sillo, tío Hombre A tu colega Que a tu colega, hombre Ten un poco de piedad Toma, aquí tienes caña Toma Te doy una cañita, si quieres Toma Una cañita ¡Míralo, Ahí, tío! tío. Eh, pues pesca ¿Qué nivel eres? Que, que ya he pescado un rato Vale, vale, ah, pues sigue pescando Si este juego de pesca, que tienes que vender lo, luego los pases Oye, Sí, me dispara ¡Manguito, tú el escudo! ¡Manguito, el escudo! Tienes Ay. que venderlo Pero ¿por qué te pones detrás mía, Juli? ¿Por qué no se ¿Haciendo escudo o qué? <risa> Pero... <risa> Oye, me ha dado una lata Okay. La lata la lanzo No quiero uy cruzado Pescado mida ¿Alguien lo quiere bueno, el pescado mida? El pescado mida ¿Alguien lo quiere para vender? No viste, es bueno, chaval. ¿eh? Ahí hay un pescado mida El que quiera para venderlo No, lo he pescado ¿Sí? yo lo como! Sí? No, no se puede comer El pescado no el sí, se puede comer ¡No, que te ¿eh? lo he yo Miguel Miguel. ¡No me lo lo he pescado yo. El pescado mira dónde está. Me lo he comido, pero quedó más mascar. No, Miguel. No pasa nada, no. si hay muchos peces, peces hay por todos lados, no pelearse con los peces. Mira mi lancha. Las car se puede vender. Las car se puede vender. ¿El ¿Eh? ¿Las car se puede vender? No, no. Lo único que se vende son los peces aquí. ¿Qué? Es que aquí no quieres pescar, Miguel. Es, es, aquí es para pescar, no. esto, esto es un NTL de pescar, de pesca yo estoy Oye, en el ¿Qué? Ah, gracias, gracias a de la cabeza Hola, Panterita eso, no Muy buenas Bienvenida al canal, Panterita Vale, tengo por aquí una medusa Que no sé si la tenemos ya Yo quiero pescar pezcañines vale. Pero no, si me sale de todo menos pezcañines Porque te tienes que ir a base Los pezcañines salen en base Ah, la Pequeñas quedan cinco. toma. he sí, subido de nivel, eh. Gracias. He subido de no, nivel, salve. eh. Aquí también da experiencia, chavales. No experiencia también. Veo. Pez saltarín. Ahí está el pez saltarín. Aquí. Venga, otros dos peces saltarines. Genial. Y Yo los... voy a llevar otra medusa. Los plátanos. Plátanos. ¡Ay! Lo puedo. ¡Quiero! ¿En serio? La, le pasa no ¿Ahí? Le pasan las balas rozando, tío Es que vale. no entiendo ¡Seis! Eh, necesitamos seis medusas ¿Sí? El Miguel Ángel tiene una suerte, tío. Oye, okay, me traes una lanza, Necesito ir a mi base para hacer unas cosas <risa> Pues nada, tío, nada <risa> como hago? Claro, hombre, nada Si no tienes tu barca, nada Es que la, las nuestras no te sirven Lo voy a esperar ahí en su base Porque ya verás Vale ¿Cómo puñetas se conseguirá Las piezas mecánicas, tío? Esa fuerte Comprando, digo yo No, no, ¿tú será graciándolas o algo Vale, ya se ha acabado Otro pez de estos, tío Pues a mí? Mí? mí me han salido los pequeñines, chicos Los chiquitines Vale ¿Te Yo tengo de los estos Pues quedan tres, ¿eh? de los chiquitines quedan tres la vale. lata que voy a soltar por ahí Cuarto. Tengo aquí. aquí El coco voy a recolectar no, no, no. coco. Saúl. Vale. Saúl, tiene hito balas que no tengo balas. Te juro. Con el coquito muy rico. Quedan dos. Muerto. Ah. Y aquí seis. Y, y aquí nueve. Juli. ¿Y para ¿tú qué esto? Todo es normal. ¿Tú ves normal del... Que le quiten. Otra vez. Esto lo podemos ver. Malo. No vas a matarme, Juli. No. Espérate. Todo este es para ves vender normal que le hayan quitado. Ciento y pico Y luego le pega un, un escopeto De que le ha quitado 88 y nos Y ha muerto Sí, eso no ha pasado contigo Y lo suple y, y encima Más se crearon de... el mejor, ¿eh? Se ha restaurado ya la base La base se ha restaurado Vale, ese te lo dejo para ti ¡Otro vez ¡Otro vez de estos! mira te lo dejo para ti ¿Vas a pescar, Adrián, o qué? Sí ¿Seguro? Aquí no hay mucha de estas yo quiero el pez sorbete, tío Ponerlo Para el escudo Vale, aquí mismo Hay uno de estos Pez cañín, pez, queñín. pez queñine, no, gracias Debes dejarlos crecer Queda uno, no fastidies Vale, me voy a tomar este Y aquí, cuatro, vale Cuatro peces escudo, tío Nada más Vale Estoy ahora formando a tope, aquí en la base Claro, claro Tú, tú lleva Como a ti no te mata, Saúl, lleva las cosas Tu objetivo es llegar a nivel 5, o sea, lo que te digo de, de, de la caña Para que sea el máximo nivel Ya de... A partir de ahí ya no puede ¿A mí? Pez ¡Sí! ¡El pezqueñín, por fin! a saltarín Me ha tocado a mí Pezqueñines están hechos Pezqueñines están hechos Vale, vale, pues estupendo Ah, aquí es donde se hacen las piezas mecánicas verdes, vale ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Dímelo, Miguelanja, que lo necesito La ¿Dónde? nariz yo lo voy a decir, <risa> Me estás troleando eres un fullero, eso no mola No lo sabes, no tiene ni idea Y aquí no insultamos a nadie, ¿eh? No es que mi primo Y tú más. Bueno, jugamos unos PVP en un mapa No, pero yo le he, he dicho si... yo... yo le he dicho primero que jugáramos al juego que he dicho. No justo. Okay, que es justo. ¿Cuál es? el que tú cuál es el que tú es uno que va, eh, te, te toca como un vehículo, te, bueno, te Ponen como una dificultad y tú tienes que ir Pero, joder, al color este que te es dicen. Es que y si te caes, mueres. Yo que es que ya casi son las dos que no voy a poder jugar dos ah, menos bien. Podemos echar unos un royal de estos rápidos. Y luego, ya a la tarde, pues echamos uno de esos que tú dices. Vale, venga. Tú lo tienes ah, en el modo creativo, ¿no? Ese lo tienes tú. Sí, lo tengo. Fichado. Es más ya. reciente. Es que me lo pongo favorito. Si sí, se me quita, no sé por qué. Qué raro. Si te quite. Bueno, me he saltado la que. Y el pez saltarín. El Mira, pez ahora saltarín? solo me salen pe pez queñines, tío. No entiendo. Entonces, ¿qué eh... hacemos? ¿Volvemos a central? Este ya lo tenemos, ¿no? El flopper. Otra zona de pez. Sí, voy a dejar a estos peces y. Y la y medusa. Bueno. ¿Dónde está la medusa? Aquí. Vale, medusas quedan cinco nada más, ¿eh? Y, y pez. Y los pescaditos estos gorditos, eh, cuatro Y los sorbetes, tres Yo me llevo el fusil de salto Y me voy a salir ya de aquí del juego este Del sistema sí. ¿Vale? todos eso los puedes vender, ¿sabes? Le tocamos a volver a central, ¿no? No, yo abandonar el modo creativo Ah, vale, vale. Sí, pero, pero es que se ha unido una persona ¿no? Adiós Sí, Adiós. Eh, hasta luego Sí, ese es eh, el Benjamín No hay problema Abandoné. Abandonar el modo creativo Y volver a la sala ¿Vale chavales? Vale Se llama Car versus Sniper ni idea ah, idea o semanal. A ver Ponerlo en En crear ¿Tienes de camino? Poner, poner Poner Modo creativo el y luego a mí, En crear un amigo mío ¿Podemos jugar A pirate eh, Fortaleza? No. Eh Bandolero Pon Modo creativo Y en crear ¿Seguro? Sí, y no hacemos escuadrones ni nada de eso. Es que yo quiero un modo creativo. A ver. Venga, mira, hay un baile modo de, creativo. de pesca. venga. Como está Benjamín, pues no vamos a poder jugar escuadrones. Y ahora, listo, ¿no? Pero el Fistopía no, no, no, tienes que ponerlo. Mira, en Fistopía no, mira, descubrir mi juego, crear, eh, crear, en crear, crear, dice que crear. Criamos de huevo único de lo disfruta con tu amigo Venga O podemos jugar a impostores No No, no, es no, un claro. rollo Pero Sí Es <ríe> sí, el único que... que le gusta, ¿verdad? Y aparte que no nos dará tiempo, creo, ¿eh? No sé Vamos a ver No, no, yo prefiero el de colores Eso la da no. cinco ¿Le das un uno a impostores? Sí, sí A ver Bueno, al menos no la da un cero Vale, voy a poner el mapa este A ver si me sale. Yo también voy a añadirme el otro favorito, mm. a ver si me deja ahora ¿Benjamín es muy bueno? Sí, bastante Es que yo soy muy malo eh, eh, bueno. ¿pod Podemos hacer Lo que pasa que no habla Angel y yo, contra vosotros tres ah. Vale Pues ponte camiseta, uh, Sí. A ver, pongo, pongo dos Este es el modo Saúl, creativo, tu hija no se ralienta. encuentra atravesando la uh. grieta dorada, me dice Yo estoy aquí con Benjamín, ¿dónde estáis? ¿dónde vais ahí? Aquí. Espérate, ¿Tititicón? estoy poniendo que te yo los otros, ¿vale? Esto, que te aquí? Dice, Juli. Estoy poniendo yo los otros, espera. Sí, Aquí hay un montón, ¿no? Júpiter, si hay aquí... El que... El donde estamos aquí, Miguel Ángel y yo. Yo el ya no he este. digo. En el Olimpo, Olimpo, vos? Creo que era esto? no sé. Bueno... Este, ah, no. No se me meto. Luego. No, no, saliros, que esto no era. ¡No, Cabrón, no, dale, cabrón, gano, cabrón, muy buen play. Lo he puesto mal Agrégame tú, José Manuel Agrégame ¿Entonces qué hacemos? ¿Salirnos o qué? ¿Abandonar sí, o qué? Sí, sí a, a volver a central A volver a central a volver a central Venga me chingues, dale. Vale. Mira, está en los Mira, que he dicho? Bueno, os dejo con Adrián Un ratito Chao, chavales Hasta luego Chao, chao Adiós Pero o sea, me hiciste bueno, bien Ahí estoy yo Hola Hola Igualmente Ah, a ver, hola. Miguel Ángel, mete tú aquí en este en el que he puesto y a ver si es ese. Me cago en tu Saúl. <risa> <risa> ¡Me meto yo! ¡Me meto Creo que es ese. ¡Chicos, lo juro, estaré bien! Ahora, me a ver si es ese. ¿Es este? Me metemos. A ver, ¿has has me puesto el metemos. Eh, ¿Has puesto el que me gusta a Saúl? <risa> ¿En serio? Sí saliros joli si sí, nos deja no me deja Jopetas ahora ahora ya a mí no me deja salirme ¿eh? a mí también. te tiene que descargar dale respiro no vamos no, a pasarlo por aquí empieza la partida no, pa no pasa saliros, nada Sal saliros saliros no es, es que me equivoco con todos los mapas Ay, Mira no los mapas ver, estos están aquí, tú, Saúl. Saúl. Saúl, estos son los mapas que yo digo. Hay dos, uno de aviones y otro de otras cosas. Esperar que lo cambie otra vez. Pero Saúl, sí, ¿vimos sí. la última vez de equipos? Sí, el de equipos. Yo creo que es Biozone Wars Custom Squad. Sí, este sí, este sí, sí, es este Es Vale, sí. vale. En es este que no me sí. sale. se me ha borrado de favorito, bueno, qué raro. Se me ha borrado. Pues vamos a hacer Miguel Ángel y yo contra otros tres. Raúl, vamos a palmarla. En el primer no puedo tomar Nosotros vamos ¿Qué? en el Esto estaba un poquito retrasado. Miguel Ángel ¿Qué? y yo, mira. Mares 1-1. Uno, uno. A ver. Ah, con razón. Quito, eh... a ver? Atrás? Nosotros aquí al verde, al verde ah, nosotros, al verde, chicos al verde nosotros. Yo con, yo con mares, uno uno aquí en el rojo. iros al verde. Al verde vencido. ¿Te también al verde? Sí, sí, sí todos, todos todos los que quieran al verde. Vale. Espérate. Dejado, mira. Yo lo tomo. Ver. Vale, Esca, vale. Mí, te tiro esta. Lo... Vale. Tómate tú otro. Espera, me voy a tomar de nuevo. Uh, ahí Play tenéis pass. cosas. Vale, Escar. La... Ah, no puedo. Dame el pescado. la tú, la tú. ¿Pero ¿por, uh... tú? por qué te comes el pescado? Sí, sí espera. que miras. Sí, que con esto, sí ya, dame el pescado. Ahí lo tienes. Me ha olvidado esto. me no puedo organizar el de inventario. Hola, ya está. Vale, yo Ahí dejo, aquí dejo... Ojo la vas, mira. Eh, no están en el mismo tipo, ¿no están? Bueno, no. no hay, Oye, que no, no se han metido en el mismo me, tipo. Me, no se han me me metido en el me, mismo tipo. Uy, que me han cabeza. Aquí solo está Adrián, creo, ah. ¿no? que se llamaba, así. Ah, sí, sí. sí no, claro. vale, no vale destruir estructuras, por favor. No. O sea, de por abajo no. Solamente... No, de por abajo no. No si esté por sí, vale por... porque si no no gracias. Si, si no no tiene sentido se me ha caído ah, pero, no? ¿Pero quedamos en el mismo equipo tío Solene. a ver no que se supone que vamos en el mismo equipo me gracia, oyes don, eh? Sí. ¿Qué no, sé no. El... Ah. vale a ver no, no, no, no. ah el de Hay un Hay un ¿Qué a en nuestro equipo? Nada. Vale, macho. No. ¿Eh? ¿Hemos ganado? Es que suicida, sin no querer. se en nuestro equipo. Adria te llamabas Adrián, ¿no? Yo, sí. Superman. Vale, pues... métete en el equipo al que se mete Benjamín, porque si no... La verdad, y me toca un el Al 3, al de la buena suerte. Al 1, al 1! No. El 1, el 1 dorado. A mí esa escopeta no me gusta. O el hay esa escopeta. O pues, si yo y esa escopeta, me la quedo, la verdad. ¿Qué tiene Lo camionero? A ver. Ah. A... No, tengo el la... no, alimento. Te Toma, te lo dejo aquí en el suelo. Mira, mira. Oh, esto. Un de... una cara. Ya tengo. Ay, me mucho mejor. Sí. sí. Saúl, ¿Toma, con... te voy a dejar no, una cosa. Coge estas granadas de bomba perdida! La, la bomba ¿En, qué perdida. Número, ¿En qué número se metieron? Están ahí. ¿Dónde? ¿Es el regalo? Se meten en el 3. ¡No! ¡No! ¡No! 100. ¿Qué hace el... Le da 105 a 1 eh? ¿Dónde están? creo que no lo voy a dar no no no no no no no no no llega nada, no tiene marca. ¡Uy, uh, he cogido altura! ¡Buenísima! Uh. ¡Ah! Pero, pero... ¡No! ¡Tío! ¡No me matéis que estoy en el suelo! yo, tú puedes! ¡Ah, okay. Juli. Venga, Miguel Ángel. Ah, no. Me he caído, tú sabes. Adiós. Ah, pero como tú no quieres revivirme... Toma, que no sabía que había caído. Toma, toma, corre, corre, corre. Tío, ven, corre. Coño, coño. Hey. Que construyó un ataque. Que te baje ya, que te baje Hola, ya, Maxi. ¿Dónde estáis? ¿Qué está aquí? ¿Qué ah! fue, Estoy, está aquí? No, pero qué haces! Oh, Eres un maldito galo. Que no sabía que ¿Qué? estás en el suelo. Y, bueno, super, otra y me, y me voy Otra y me voy, chicos Vale wow. a ver, ¿Dónde, dónde? dónde no, no. ¡Aquí! Miguel ángel, a ver si ya tengo yo más cuidado Y el ángel A ver si tengo yo más Saul, cuidado más cuidado, hijo! Que si no le quitas toda la diversión Yo, Franco, por favor Franco lo tengo que tener, sí o sí Ah, La vale, que eh, no he no podido entrar que... hasta ahora. Porque me han todas las armas duradas. Ah... Mentira. ¡Oh, es que asquerosa. ¡Hala, hmm. ya he tirado ahí! ¡Tengo fuerte, eh! Bien, bien, bien. Pongo otra aquí. Para que estén unidos ¿sabes? ¿eh? Mierda, no me he puesto para curarme. Uy. ¡Ey! Saltandito, la técnica del saltón. ¡Hostia! Vealo. No, ¡Oh, no. me tiréis? ¿Qué me van a tirar, Miguel Ángel, me van a tirar, eh! Y me quedé bogeado. ¡No! Le quita el escudo, le quita el escudo. ¡Pero voy yo! Lo que es que... <risa> ¡Ah, no! ¡En que, es que me contra Juli de cara! Ah, oh, sí, <risa> me estás perdonando. Juli, no me mates. ¿Por qué? que No, quiero no, me no te he rematado, no te he matado ¡No me mates, Juli! Juli. Me baila. Julio está conmigo. Nah, tío, si es que venga. me meten por dos lados, normal. Yo <risa> <risa> que se ponga alguien <risa> con nosotros. Yo voy a quedar con Miguel bailándole. Bueno, esta ya, porque es que si sí, no. Venga, Julio, venga, con me nosotros. He venga, venga, mm. venga. Venga, venga. No sé si igual si nos vuelve a matar. No, son míos. Joder, es que me... me roba todo. Le ah, he pescado unidad. ahora esto ya se quedó mío. Tío? No. Toma. Eh, Miguel Ángel ¿sí me lo tiene. Dame me lo tienes. Toma, ha pescado vida, lo tiene ahí. ¡Oh, uh, un regalo. Me canta. A... Espera, No, estos peles son oh. míos. Hola. ¡No! ¡Más que ya los perdés! Ahora, menos mal. No, ¿por qué es que te allí? Espera. Voy a tirarle la cosita. ¡No! Bueno, creo. No. ¡Otra vez! Lo tengo aquí encima. No, pero procuro. No te mate. Le he quitado 76 y le he roto el escudo. ¡No! ¡Uy, mamito! No le he quitado el escudo y él me mata. ¡Hostia! ¡Mátalo! ¡Hala! ¡Está en el de.! ¡Oye, que yo no te he rematado! Eso es injusto. ¡Remata! ¡Eh! Hey, ¡Uy! ¡Me está ahí! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡Ana! Ah, no, ¡Le tengo a mi escamón! ¡Remátalo! No veo, no veo. Si Ay. me rematas a... Miguel, sí. Es que tenía que haber rematado. ¡Es eh, mentira! No remates a Juli, pobre. A ah, no, Yo no he yo... Ah, lo no, sí, no, ah, sí, sí, no he, he rematado él. Sí, yo. Ya, nah, pero con el lío que tienes no vas a poder... Que te reviva ¡Oh! ¡Qué tiraco! Bueno, adiós. He invitado a un amigo, creo. Ah, bueno, adiós. A Javier, oye, puedo ir con alguien. ¿Quieres que me una yo a vuestro equipo ya que Javier se ha metido? Mm, vale, me pues Javier con nosotros con ellos dos. No, no, no Javier, no, 3 y tres empate, venga. ¿A ¿Cuál me si ha salido? Con. Ah, Saúl ha ido, pues entonces me meto yo con. Comida, no, porque si no, no va solo el pobre. No, que está en mi grupo. Ja ah Según la hermana, por me meto el pescado. Miras, ah. no me pesco. Miras, por favor. Vale, ahí ¿Quieres? no tienes. Quiero Ah, me da tiempo a coger las cosas. Esto por Uy, ya está. Yo ya estoy bien vale sé a dónde están pero han puesto tiro. pero han puesto ah, en ¿no el uno y el dos van separados creo eh. What? vale uy van separados sí porque el nos viene mejor so vale sí es eh, que nos vienen rompe, rompe, Eh, ¿Cuál? vamos a por él a por el superman que el no. Atriante, no que nos no viene. vienen los dos mira ya sabes a dónde están no Sí. A yo iría con ¡Ah, ah! no oh, sí. la no La tormenta está escudo, es. eh. ¡Aaah! no no no no ¿eh? no en la cabeza! La primera... Pri la... uh, lo primero... La primera... La que no ha hecho en todo... ¡Uh! ¡Cosas! ¡Qué bonito! ¡Qué ¿Cómo ¡Qué lo hecho? bonito! tú lo no hecho? ¡Qué bonito! ¡Qué ¡Casi me caigo, Dios mío! Te he visto, Jorge. Te he visto. ¡Miguel! ¡Qué ¡Yo ¿Qué te estoy aquí arriba! Te ¡Como un loco construyendo! ¡A la vez que este este este ¿Eh? ¡Miguel! ¿Eh? ¡Ah, si le pudo, si le pudo! ¡Muerto! ¡Buenísimo, Miguel! La han liado, no se han metido en el mismo equipo. Ah, estaba va solo. Oye, ahora no, no. ponen juntos que Javier va con nosotros. Sí. Javier vente al. ¿Qué ha pasado? Ha pasado victoria, ¿Qué Vale. ¿Y yo también? Hemos ganado. Victor... Como visto? estábamos ¿Todo? todos en la lobby, como estábamos todos en la lobby hemos ganado. Sí. Javier con nosotros, al tres. Vamos estrategia los tres juntos si no matan a uno uno revive y otro cubre pescado mira El... Julián toma Julián toma que sí que regalo, no, no, no. Eh, regalo regalo lo tiro no, no, no, regalo regalo regalo alguien me da un MP? Eh, ¿no hay ningún pescado Midas? No. Es que yo solo... Yo tengo sniper. Vosotros tendréis que tener algo dorado, yo solo el sniper. Uh, yo escopeta y sniper. Esto, esto. Vale, vale, vale. Creo que sí, con esto sí, sí, sí. Ayú, acabo de hacer una estupidez. Chicos, ayudarme un poquito. Vale, escena dónde está. Está ahí en el naranja. ¿A dónde No me digas, Miguel. Adiós, Javier, ¿a muerto? No, no claro, pero lo que yo, revivo yo lo revivo yo. Vale, es que yo tengo ahora de esto menos gravedad es? porque he puesto una cosa al cerrado, rata. Ah, que todavía no estaba subido. Miren, pero que haces? No, porque tengo gravedad. Y vienen, están ahí. ¿eh? Ahí digan que son vosotros! Bueno, granadas de estas. ¡Oh! No lo creo. ¿Qué parque ahí? No nos sé hace daño. Está todo ahí. ¡Espera! ¿Qué abro? Ya está. ¡Ah! Tenía que haber pillado más cosas. Lo pienso ahí. ¡Qué ¿eh? falso! Venid conmigo, que el punto no se cierra aquí. ¡No! ¡Que me ¿Ah, ¿Así? ¿Me derriban? Oh. ¿Sí? Derriba? Toma, dos veces treinta y a mí. ¡Alto una grieta! ¡Grieta! ¡Salme aquí por no una grieta! Oh, ¡No, tío! No ja? medio. ¿Es? ¿Es? ¿Uno, ¿Uno, va, oh, va 20? uno va a veinte, uno va a veinte, uno va a de vida, Javier, ¿La sube, sube, javier, sube, estoy a cincuenta de vida, ¿Ya no tienes 50 Javier, de vida? tienes que, que subir, Miguel, estás pensando lo mismo que ¿Qué? yo, ¡está ahí, está ahí, está ahí! ¡salta! ¡qué mierda! ¿qué me estás viviendo! No vale. Ahí. Otra ¡No! ¡No, oh, oh. mm -hmm. ¡No podía ver nada! ¡Me, me estaba levantando! la ¿Sabéis a cuánto estaba de vida? ¿A cuánto? A cinco. Ya. Yeah. Es que le metía Después mucho. Meto, le me metió cinco. mucho. No nos hemos organizado. Miguel, es que si tuvieras subido a la plataforma estaríamos todos apañados, tíos. Sí. Es que la plataforma esa se cierra, tío. Es necesario cerrarla. Ah. Espera, no, no, no espera. Te acabo de no, hacer una cosa no, estúpida. Si no Si no, no, no, bueno. no nos oímos. Porque si no entran no, entras, no, no, ni no, no más. nos oímos. Un poquito de munición infinita. Ah. ¿Hay tres comidas? No. No, no. no, vamos a matar de nuevo, Esto, ah, esto, Pero ahí va, estoy, va estoy. A ser, Chicos, no, ahí va. Ahí, a ser. Espera, espera un momento, espera ah, un momento. No me matéis, por fin. Un momento. Ya no, no tiene. Vale, me no me matéis. Vale, vale, pero no me deis. ¡No te he matado! No me, tú, ¡Te he metido un tiro! Pero, ya, pero na, na vale. Porque no vale. vale. Eso no lo has dicho. Pero vale, pero ahora, ahora sí vale, ¿vale? Mándame solicitud no, les... José Manuel, dragón azul JM Que ya mismo vamos a cortar, eh oh, ¡Qué, ¿Qué tiraco! Oh. Pero hijo, si no hemos si no matado tú, pues sí. Sí, sí, yo, sí, ya, sí Así, quieres, oh, sí. No, sí, sí. No, así sí. o así querés, eh. Así o si quieres. Me han tirado, me Así es si quieres, a ver, corrí un poquito más. ¡Cúbre! ¡Cúbre, cúbre, cubre! No, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Cómo es que lo Victoria. A ver, una cosa, le he quitado 100 de vida. Sí, alguien me ha quitado vida, alguien me ha quitado vida. Si, sí, es tío, yo te me tengo un copetazo, 110 de vida. Me Para toque? que la de del móvil. Para el pinche, no me ha puesto el pincho. Para que vea la tarjeta. Y te mueve los atirados. ¿Está aquí? Sí a la caja, se supone que tendrá que estar ahí. Como no bueno, esté pinchado ...te quedas sin tarjeta. Ver... Vale, mira, tío, tío, tío! ¡Eso era mío! ¿Es Javier, no y... tengo una caca, tío. Uh. Y yo tampoco, yo tengo peor loot que nadie en el mundo. Si, ¿qué... Qué... Eso dicen los aloces de fusil y gris. Están ahí qué, en Fortaleza, quieren en Fortaleza. <Excuseld> Acercaos todos chicos, acercaos a mí, acercaos a mí, acercaros a mí. vamos más, brutalísimos! Sí, no ¡Siento Benjamín! ¿Dónde estáis? No, en serio, ¿dónde estáis? Que no sé dónde estáis. Yo no nada más caer me voy... ¿Qué estáis ahí? Que no ¿Hay se vaya. Ahí? Ah, estáis por ahí. ¡Se han cerrado a sí mismo! no me están rompiendo! Así es y crees. No, no me han tirado, Me han roto. Me han roto. No. Qué cabrón. No, no. Oye, que la habéis rota, a Miguel. Eso es pera de muerte. Muerto. Os tenéis que suicidar. Me han roto. No vale. Le iba a al para ¿Cómo, que tienes, Dale, ¿cómo que tienes mal luz, tío? Que tienes una escopeta dorada y yo tenía la escopeta a ver morada, tío. Un loot que yo. ¿Cómo es que mal luz? Joder con una escopeta dorada ya no es mal luz. ¿A ti te Ay, eres? Pra, pra, No metáis todo en el rojo. Que, te solito, que te ah, no estoy solito. Hombre, que estoy solito. ¿Qué va? Yo solo me Ah, no estoy solito, Dorado, escopeta dorada. No Esa escopeta para mí misma, el que me gusta, porfa. Ay, ya hay ¡Miguel, esta, porfa! ¡Cámbiamela por esta! ¡Para! ¡Uh, aquí hay cosas interesantes! Miguel, he uh, por Miguel. ¡Miguel, porfa! ¡Cámbiamela por esa! ¡Miguel, porfa! ¡Miguel, porfa! ¡No, la obra! ¡Miguel! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Coge el pez uh, ¡Y con el pez Miguel se la da! sí, ya está. Con esto... Sí, sí, sí. ¡Con, con, con el pez esto... Miguel no me la da! Me da la... ¿Sí? ¡Me da la que no me gusta! ¡Miguel! ¡Ea! ¡Es que esta es la que me gusta a mí! ¿Cómo habéis creado esa hiper mega ultra base? Pues lo... Nada. Y es que no te voy a compartir nada, más, tío. Si lo sé, me hubiera ido vale, yo solo. La la voy, pero dame algunas eh, Pero dame. Es que no tengo ni succión ni nada. Dame esa oh. copita, vale. Te la voy, tío. ¡Qué rata, eh! La he cogido yo primero. Es la porque estabas tú más fuerte, puedes saber muerto. Oh, lo.. No, no, no, no, no, no. Vale, Giulio. No puedo salir. ¡Eh! ¡No me tiráis! ¡Rata, no me tires! ¡Rata aquí, rata! ¡Que me van a tirar! ¡No, no, no, no! Lo pongo aquí, está aquí. Si ¡Oh, no, no, no, no, no, no, fudo, mata, aquí? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Te he no, lo, lo, yo lo que tenía es el corazón a mí de, de la rabia No, no, no, no, no, no, me dejéis solito, no me dejéis solito. Ya me, a me bien, dejéis métete. solito. Oye, Benjamín, no. oye, que aquí aquí o este? Me han dejado solito. ver, ¡No, Miguel, otra vez, tío, que esa era mía, que la he visto yo primero. Me habéis dejado no, solo. No, no. ¿no? no, ni nada, Miguel, me voy a salir, ¿eh? Vale, ahora te la doy, tío, qué rata eres. No Me, me habéis dejado, dejado solo. Ese era mío, era mío para coger vendidas. Te las doy. Tú, ronda. Eres un sí. ronda. Que me habéis dejado Oye, solito. Si ese franco es sí. ¿sí el que tenía yo, pero si, pero si era azul, igual que el que tengo. Pero bueno, Hola, que, mirar, que me ahí. habéis dejado solito. te solito y ahora. Oye, que están ahí, Javier. ¿Qué están ahí. ¿Qué haces? No, que el Benjamín no se mueve. Tú tranquilo. Que el Benjamín no se mueve, tío. Si ¿sí? mierda no te engraviste. Pues han roto, eh. Lo he visto. Casi le tomo un francazo en cabeza. Está ahí, ¡Uh, justo ahí, casi. Te lo estoy viendo. Ay. Casi te doy. No, no, casi me das, no, casi me tiras. Bueno, no, casi te doy. No, no, no, no, ¿dónde estás? No, que, que me ¿Qué? he caído. ¿Te Porfa, si no vale, me, tiene gracia, me meto yo hombre. contigo, me meto yo contigo. Así no me roba el Javier, el Miguel Ángel, la, la mi escopeta. Vale, vamos, Javier, Javi vamos a ganar no, no, no. en el uno. Ya, ahora te mueves. Pues nada, a ver, no, no, la escopeta está bien. Eh, con eh, la, la, la, la, la. Que cogido eh, la, la, la, la. todo. He cogido a dice? toda voleo, madre mía. Lo he dejado con poquitas cosas. Ajá, tengo que coger cosas. Mira, la bomba pedías. Esto, esto. Joder, es tuya. No, la espalda la quería coger. Bueno, si, sí, pues toma la si. Sí. A mí se me da mal esa escopeta. Ah. ¿Pero por qué lo pones aquí? Porque me gusta. y Estamos dentro del punto. ¡Cállate! Vamos, entra, entra. Y tengo franco. Mira, está ahí. Y hay otro. Uy, mi Siento tiempo, ¿eh? No, me han pegado. ¿De dónde me han pegado un franco? ¡Oh, toma ya! ¡Cuidado, cuidado, granada! Bueno, no... No, no he hecho mucha. ¿Dónde estáis? ¡Ya veo no, uno! ¿Eh? ¿Y muerto? Sí, sí porque me... es un poquito manco, pobre. Pobrecillo, lo he aniquilado. Bueno, me muero. ¡Nada más! ¡Buuu! ¡Uh! ¡Lo he tirado de oh, por... aquí! Está Están aquí, ¿eh? No, no estamos ahí. ¡Qué asunto, las torre! ¡Polín! Aprovechaos. Ahí va uno. No, a no? uno, a uno, uno. No, aquí. tiene escudo, va con escudo. 134. Vamos, toma. Uh, <risa> tío, que le tiras Tenía un escudo de eh. cuatro. Tenía escudo. no, no, no, vale, sois tres. Sois tres. Ayudame, ayúdame, tío, tío. No, éramos er dos, éramos dos, porque. No se movía. Es que el benjamín no se decide, este. Eh, eh, este... Eh, eh, no sé si está sin moverse o... Este no, está, no se estaba moviendo, así que... Eh, éramos dos, así que... <risa> Vamos, aquí. Um... ¡Somos imparables! El Benjamín se mete en el verde. Era un medacero y el conejo de Pascua. El conejo de la suerte y el un medacero. ¡Ah, qué asco! Me ha robado esto. ah eh. ¡Oh, dos regalos! Regalos. Uno por ahí, a ver... Dos peces vente. Cambio esto. ¡Y escopeta, esto es bueno. ¡Oh, esto es bueno, pero mejor esto, mejor esto! Ya tienes que marcar mejor. Tú llevas mucho, tú este buenísimo. Espera, un pez, salgaría, que esto hace que tengas menos gravedad. Ya está, ya está. Mierda, con esto yo no mucho. ¿Dónde estáis? Vamos a comer ya. No, no, no, no. Uy. No me construye. Están ahí los tres. Ahí está. ¿Qué? Joder, mi padre, qué pesado. Vamos. Adiós. Ahora iré. Estás sin cubrirte, que lo sepas. No me da, no me da. No, no te muevas. Corre, corre, corre. Que te esperes, loco, loco. Uy, lo veo, lo veo. Ya sé, os veo también a vosotros. Madre del amor, monja, no, no que me has cubrido el pez! ¡Javier, que está ahí abajo. Ya veo, ya veo. Ya te veo. Es, esta ah, falta formar. Muerto, Pero si le quita quitado vida el, el, el escudo, ¡Qué narices. ¡Me oh, voy a suicidar! ¡Oye! ¡Oye, que no vale rematar, visto, Miguel? Mira, Miguel! que no vale ir a rematar! Asco. No. No. ¿Qué, me, ¿Qué me ha puesto aquí? Soy yo, Miguel. ¡No, no! ¡Ahí está! Toma, no, y a dónde es donde se no Iro, que todavía es que tiene escudo, se está curando, se está curando. Ya me curé Ah, mira, ya está el luz de Juliana ah, escudo, ¿eh? Bueno, no se ha curado, de verdad. Está ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí me remata. No, pierde mala, pierde, pierde, pierde, pierde. Uy, no. Joder. ¡Eh! ¿Ah? Te en la Pronto madre, tendréis tanda. que salir de ahí. ¿Eh? ¿Cómo ha conseguido un fusil? Ah, porque vale. sí. Bueno, regalo. ¿Eh? ¿No lleva ni fusil? ¿Qué? ¿No lleva fusil? No, aquí! no, no, vale tirar. Ya, aquí. no, vale ¡Ven aquí! ¡Ya, tirar. pero no, vale estar no, la altura, altura, altura! Esto no vale, ya, pero no me ha podido subir tanto. Hombre. Bueno, ya me tengo que ir de todas formas. He estado increíble. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Si se sientan, nos pueden seguir. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.